estar aquí con economistas. Y bueno, somos, nos encontramos muchas veces y con much, muchísimo gusto. Eh, bueno, además de estar en esta eh, bueno, también es parte de la plataforma por la justicia fiscal, que es una plataforma de la sociedad civil, donde también está economistas y otras eh, organizaciones y de bueno, de diferentes, de, de, de diferentes ámbitos, eh, que lo que proponemos al fin y al cabo es que haya pues una, una justicia fiscal, ¿no? que haya una fiscalidad justa que realmente eh, eh, reconozca, recoja y, y ponga en marcha lo que al fin y al cabo está recogido en la Constitución Española, ¿no? que es tener una, un, un, unos impuestos, una declaración fiscal que sea, por un lado, justo, progresivo y suficiente. Empiezo con esto porque creo que son, cosas, son tres conceptos importantes. Porque, eh, aunque inicialmente es algo que está eh, recogido en la Constitución y debería, ser, debería emanar ahí cualquier tipo de política fiscal, eh, vemos que bueno, eh, a lo largo de una serie de años se ha ido un poco contraviniendo gran parte de esos, de esos principios. ¿no? Hago un somero repaso de cada uno de ellos y, y entramos un poco más en, en, quizá en contexto. ¿no? Por un lado, que la recaudación fiscal sea justa significa que, bueno, que, al fin y al cabo, pues, quien, tenga, quien tenga que pagar, pague lo, lo, lo que tiene que pagar, por de una forma, ¿no? que no haya discriminación entre diferentes... Eh, contribuyentes, y si hay una diferenciación, sea en base a los criterios objetivos. ¿no? Bueno, entiendo que es más o menos eh, un concepto de justicia eh, aplicable a cualquier ámbito. ¿no? Que sea suficiente significa que la recogida, la, la recaudación de impuestos eh, sea la necesaria para poder financiar todas aquellas políticas eh, fiscales, eh, de gasto público, etcétera, que conforman lo que es el estado de bienestar y el sistema público. Eh, ...y el sistema de gasto público de nuestro país, ¿no? Y eso, bueno, va bandeando según un poco la situación, ¿no? Quiero decir, eso, eh, bueno, la voluntad política existe, al final suele existir, más bien. Eh, lo que pasa es que, evidentemente, según, la, según el contexto, pues las necesidades de financiación pues, son más o menos, ¿no? Bueno, ahora entraremos un poco en ello. Y que sea progresiva, y aquí yo creo que para mí es un tema clave, significa que eh, cada uno aporta en función de su capacidad. No es que todos... Aportemos por igual, independientemente de si tenemos más o menos renta, más o menos riqueza, sino quien tenga más renta, que tenga más riqueza, que tenga más capacidad económica, tiene que contribuir más, porque al fin y al cabo estamos hablando de un sistema que es solidario. No es que cada uno tiene su, eh, digamos, su cuota de pago y en función de eso tiene, tiene que recibir algo. No, no, no. Es que todos aportan eh, más, quien más capacidad tiene para poder, eh, para, para poder digamos, financiar y cubrir todos los gastos de, de, de gasto público de nuestro de Estado de bienestar y y bueno, todos los gastos públicos eh, del Estado. Bueno, lo de progresivo, aquí me, aunque, aunque es un poco conceptual, me gusta remarcarlo porque creo que es algo que se pierde bastante de vista ¿no? eh, y que en un momento dado, por ejemplo, se usan mensajes muy gruesos. Cuando se habla, por ejemplo, de bajada de impuestos, voy a ser un poco pesado con este tema porque creo que es, bueno, es una matraca constante, constante, constante, pero al fin y al cabo es, una vez más, lo que es la doctrina del shock eh, neoliberal, que es decir, en momento de crisis plantear, desarticular digamos, lo que son las conquistas sociales ¿no? y ahora estamos en, otra, en, una, en, una nueva, en una nueva oleada de, de todo ello. ¿no? Entre, os hago unos, unos pequeños apuntes de contexto, eh, que comentaba con Fres, que ahora mismo el, es muy complicado contextualizar porque de repente te cambia mucho la situación de, de un mes para otro, ¿no? estábamos, nosotros estábamos en enero Sacando un informe de desigualdad con una serie de mensajes y hablando de una recuperación justa después de, después de lo que parecía ya un repunte de, o sea, una recuperación del, del COVID y, claro, guerra de Ucrania. Bueno, guerra de Ucrania dentro de que había muchos temas larvados que de repente han ido aflorando. ¿no? Entonces, ahora tenemos una crisis que podemos decir que está como en cuatro frentes. ¿no? Eh, por un lado, una crisis inflacionaria, que eso bueno yo creo que es una, una gran preocupación con una escalada de precios, en particular, en, en, en, digamos, en productos claves, ¿no? Como son materias primas, energía y alimentos. ¿no? Eh, una crisis social derivada, una, bueno, eh, que tiene, evidentemente, todo está muy imbricado cada una de estas crisis, con un impacto diferenciado, donde quien, quien peor lo pasa son las pymes y las familias más vulnerables y que realmente está afectando a las condiciones de vida. ¿no? Aquí se habla de que todo el mundo está pasándolo mal y, bueno, es muy matizado, ¿no? Evidentemente. Eh, eh, las, la, eh, los actores más vulnerables son quienes peor lo pasan. ¿no? Y de hecho, en, en, durante la pandemia eh, hemos visto que ha habido, bueno, pues ha habido millonarios que han, que han visto su riqueza multiplicada, ¿no? con lo cual no solamente no han abusado de la crisis, sino que se han beneficiado de ella, al fin y al cabo. O han visto, bueno, se han visto favorecidos por ella, por de alguna forma. ¿no? La crisis ambiental... Que ahora, con toda la actualidad que existe, se ha quedado un poco como en. Bueno, en stand-by stand me refiero a las medidas, ¿no? La crisis ambiental sigue ahí, ¿no? Pero claro, de repente estamos hablando de. O sea, seguimos hablando, empezamos a hablar con, más, con, con mucho más encoque antes de, de combustibles fósiles, ¿no? Del gas, de todo, tal y cual, cuando es algo que estábamos un poco de salida y de repente es algo que decimos, no, no, a ver, a ver, que tenemos que. Que por ahora, por ahora dependemos mucho de ello, ¿no? Con lo cual se ha aparcado un poco el tema de la crisis ambiental y bueno, entiendo que en, en cuando hay otras crisis. Hay la tentación de, de aparcar la crisis ambiental, pero la crisis ambiental sigue ahí y se agudiza cada vez más. ¿no? Y una crisis fiscal que tiene un doble combo, que es por un lado un crecimiento de la, un, de la deuda pública, que eso puede ir llegando a tomar un cariz importante, y un riesgo de caída de ingresos. ¿no? O sea, cualquier, casi cualquier sistema fiscal, pero en España especialmente, es muy cíclico. En el momento que hay una fase expansiva... De la, de la economía, pues, eh, pues incrementa mucho la, la recuperación tributaria. En el momento que hay una fase, una fase eh, contractiva de la economía, pues, claro, evidentemente, menos beneficio de las empresas, que es lo que se, eh, que es lo que se tasa de impuestos. Eh, también eh, más apuros, digamos, de las familias, con lo cual también IRPF, el, el, el impuesto sobre la renta baja, etcétera, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, el riesgo está ahí, ¿no? Tenemos, unas, tenemos algunas cifras digamos, preliminares de cómo está yendo todo ello. ¿no? Eh, voy a hacer aquí un histórico que creo que, creo que es importante. Eh, en la anterior crisis, en la, de la, de la, eh, del 2008, antes de esa crisis, es cierto que veníamos de una fase muy expansiva, ¿no? con lo cual hubo un incremento bestial de la relación tributaria, pero en el 2000, en, en, justo en, en, en, en las puertas de, de esa crisis, eh, las, la, los, los impuestos que te caen en las familias. Eh, eran el 74% de los ingresos fiscales de, de nuestro país. Y lo que aportaban las empresas a través de impuestos de sociedades era el 26%. Después de la crisis, bueno, durante la crisis y después de ella, aquí seguimos un poco en la misma situación, eso ha cambiado de si antes las familias daban el 64% de recaudación, ahora dan el 82%. Las empresas antes daban el 26% y ahora dan el 18%. ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso. ¿Ya pasa cuánto ha pasado? Ha pasado 13 años ya de la crisis, con lo cual este es un tema que, bueno que se está un poco, eh, eh, cómo se dice, eh, quedando ahí incrustado, por decirlo de una forma. ¿no? Para hacer un, eh, os hago un pequeño también repaso de lo que son las diferentes figuras tributarias, sin querer entrar en mucho a detalle ni ser ni, ni, ni querer, bueno, muy técnico, pero para qué veamos que estamos hablando. Cuando hablamos de lo que contribuyen las, las, las, las familias a, en, en impuestos, estamos a, hablando fundamentalmente de tres, de tres impuestos principales. ¿no? El de la renta, que es el, es el principal impuesto, digamos, el que, el que más... El sobre el que se apoya los temas tributarios de cualquier país y el de España, entre ellos. El IVA, que gana mucho peso a lo largo del tiempo, y cada vez más las recomendaciones de la Unión Europea, sobre todo, aunque también de otros organismos proponen que cada vez más el peso de la recaudación se vaya llevando hacia el IVA y los puntos indirectos. Yo haré un comentario sobre ello. Y los impuestos especiales, que esto básicamente es pues, el, el, impuesto, el recargo de más de impuesto que, que, que pagamos, por ejemplo, en, pues, en gasolina, en, en tabaco, en bebidas, etc. ¿no? Eh, y la cuarta figura tributaria, eh, de más entidad, es el impuesto de sociedades, ¿no? que esto es lo que las empresas tienen que pagar sobre su beneficio. Sobre su beneficio. Aquí hago este apunte porque muchas veces dicen las empresas. No, es que nos hagan a impuestos. Estamos en pérdidas y nos hagan impuestos. Eh, si tienes pérdidas no pagas impuestos, pero bueno. Eh, lo digo porque aquí hay mucha... O sea, se, se, el mundo de, el mundo fiscal hay mucha falacia, eh, por lo menos en lo que es a nivel, a nivel político, a nivel técnico, pues evidentemente no, se habla en otro en otro en otro lenguaje, pero la demagogia política hace que se, que se digan afirmaciones que son falsarias, pero desde, desde, la, desde la raíz, ¿no? Pero bueno. Un pequeño análisis, IRPF, el impuesto de la renta, eh, se supone que tiene que tener tramos, que quien, eh, tiene que pagar mayor proporción que tiene más, más renta y menor proporción que tiene menor renta. Incluso hay un mínimo exento, que es decir, las, las, las familias que tienen una, una, una renta muy baja pues están, están, están exentas. Eh, y entonces, cuanto más tramos haya, o sea, más diferente porcentaje tenga que pagar eh, las personas en, en, en función de, de, de los ingresos que obtiene, pues más progresivo, ¿no? cuanto menos tramos pues eh, más regresivo el IVA y los impuestos indirectos son bastante son muy regresivos porque al fin y al cabo se paga lo mismo una persona eh, pues un, una persona que está en paro o que está eh, pues yo qué sé en situación incluso desastre tal y cual por una barra de pan eh, pues, eh, paga el mismo IVA que el que paga pues por, por yo qué sé eh, Frontino Pérez con todo mi cariño por Frontino Pérez <risa> bueno entonces, claro, al fin y al cabo, esa recomendación de incrementar la imposición directa e incrementar el IVA, pues es algo que va profundamente en contra, digamos, de la progresividad. Luego hay medidas para eso poderlo un poco balancear, como por ejemplo, hacer un IVA reducido o superreducido para productos más básicos, etc. ¿no? Bueno, eso es interesante y eso hay, hay que andar, ¿no? Pero bueno, ahora por ahora estoy un poco en, en pan un poco, un poco de origen. Impuestos de sociedades, pues eh, antes era más progresivo, ahora casi no lo es. Porque antes las empresas, las pymes pagaban un 25% y las grandes empresas pagaban un 30%. Ahora pagan lo mismo todas, 25%, excepto los bancos que pagan 30%, pero eso es porque les conviene. Bueno, esto es un poco difícil de explicar, pero, pero les conviene pagar, pagar eso. Pero bueno, la idea final es que al fin y al cabo ahora mismo el impuesto de sociedades no es, eh, no es progresivo, es más bien neutro, eh, por lo menos en su diseño, porque... Las empresas, cada empresa, independientemente de su tamaño, de su capacidad económica y de su capacidad de generar resultados, está, está, tiene que pagar lo mismo. ¿no? Luego entraré un poco al detalle sobre, sobre esto. Eh, con, la actual, con, la, con la actual crisis, no, con la, con la crisis de la pandemia, porque en la actual crisis todavía no, no podemos hablar de los resultados, de, los, de las consecuencias, digamos, o por lo menos no, no de forma eh, con datos digamos, objetivos, eh, pues. El problema económico que hubo en, en, en hace dos años, en la primera edad de, de hace dos años, pues dejó muchas cicatrices y, evidentemente, fue, eh, causó mucho, muchos prejuicios, por ejemplo, a muchas empresas que cerraron cantidad de pymes. También en grandes empresas estuvieron muy afectadas y, evidentemente, muchísimas personas tuvieron grandes problemas para poder eh, llegar a fin de mes, incluso para mantener. Bueno, y luego despidos ha habido muchos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, de todo ello se resiente claramente la regulación tributaria, ¿no? Y vemos que en 2000. 20, sí, 20 ya se me olvida cuando son 2020 el año de la pandemia eh, los ingresos tributarios cayeron un 8,8 sin embargo los ingresos de la de, de impuestos de sociedades lo que lo, los, eh, la parte digamos de, de impuestos que vienen de las empresas del beneficio de las empresas cayó mucho más cayó un 33 ¿no? bueno pues aquí aquí hay mucho que decir sobre lo que es el diseño de los impuestos de sociedades porque vemos que que evidentemente las empresas lo, pagan, lo, las empresas lo pasan mal, sobre todo las pymes, pero es desproporcionado. Esa caída que ha habido con respecto a, a, a otras ciudades tributarias, y RPF, evidentemente pues también ha caído, pero no en tantísima, en tantísima medida. ¿no? Eh, y, para que, y un apunte rápido eh, sobre, sobre lo que están pagando ahora mismo las, las empresas, según los últimos datos, que son antes de la pandemia, porque no hay había, no había datos más, más recientes, eh, si decíamos que las empresas, en teoría, tienen que pagar un 25%, que luego hay una serie de ajustes digamos, que, eh, que ajustan digamos, esa, esa, esa cifra, pero vemos que las empresas que más están pagando, más porcentaje de sus beneficios están pagando, son las empresas eh, pequeñas, las que entre 11 y 50 empleados están pagando un 17% de sus beneficios en impuestos. En cambio, las que tienen más de 5.000 empleados están pagando un 2,91% de sus beneficios. Aquí hay matices, ¿eh? evidentemente. Estamos hablando de lo que están pagando en España. ¿no? Y muchas de las empresas de, de, de mayor tamaño también tienen muchas filiales en el extranjero que tributan en el extranjero también. ¿no? Pero que al fin y al cabo, eh, cuando llegan todas las rentas que llegan a España o, y todos los beneficios que obtienen en España, están, están tributando a un, a un tipo mínimo, o sea, bueno, mínimo, ridículo. Un 2,91% es casi... No llega 10 veces, veces menos de lo que te vean pagar, pero bueno, es... es es bastante revelador, sobre todo en la diferencia que hay con respecto a lo que pagan las pymes. Las ¿no? Bueno, eh, entonces, ante la situación actual, ante la crisis actual, eh, con esa, eh, esas, todas esas vertientes que hablábamos, social, inflacionaria, eh, fiscal y ambiental, proponemos, creemos que hay que, hay que eh, eh, abordar como tres, tres acciones, digamos, de, tres líneas de acción. ¿no? Una acción inmediata con un impacto inmediato para. Bueno, para eh, atender a las personas más, más vulnerables y, sobre todo, en, en, en temas como eh, bajar el precio de energía y, y, y reducir o hacer algunos ajustes a lo que son los impuestos eh, y sobre el consumo, ¿no? Porque, evidentemente, ahora las personas que tienen más dificultades para llegar a final de mes pues les cuesta mucho más poder eh, cubrir eh, o sea, el, el, los impuestos, el IVA, etcétera. pues, evidentemente, es un mayor recargo sobre, sobre ellos, ¿no? Pero bueno, sobre todo es poder un poco eh, atender a las personas que están en situación de, de mayor vulnerabilidad, eh, especialmente en el tema, en el tema energético. ¿no? También hay una, eso de forma inmediata, también una acción mediática, aunque, aunque es eh, inmediata, aunque es un poco más a, a corto plazo, a, a un plazo un poco más eh, no tan, no tan eh, en el momento, que es financiar un poco todo esto y también grabar la riqueza oculta. Luego otro un poco más en detalle sobre ello. ¿no? Y luego, una acción también a corto plazo, pero con un impacto que esperamos que sea más a largo plazo, que sea más estructural, es tratar de construir un, un sistema más resiliente, eh, de tal forma que cuando llegue una, otra crisis digamos, no tengamos esos bandazos tan bestiales, lo que es en, en, sobre todo en temas de, eh, fiscales, y se pueda afianzar lo que es la progresividad de nuestros sistemas y también se, se pueda empezar a, a introducir una fiscalía verde que es cada vez más necesaria. ¿no? Además, también hay que abordar temas como la especulación, la especulación alimentaria y eh, la seguridad energética y también la especulación energética y en, en otros ámbitos, ¿no? porque eso al fin y al cabo afecta mucho a, a los vaivenes digamos, de, lo, de, de precios y de, y de accesibilidad también a, a, a productos. ¿no? Para ello, luego entraré un poco más a detalle, hay, hay por ejemplo, hay, hay, que bueno, no, hay que ampliar más bien el impuesto de transacciones financieras y abordar también el tema de la especulación financiera, porque bueno, eso obviamente tiene unos efectos súper nocivos y... Bueno, parece que no hemos aprendido mucho de la crisis del 2008 ¿no? que, estaba, que se basó en gran parte en la, en la especulación ¿no? para abordar todos esos temas hay se una serie de oportunidades que es, por ejemplo eh, desde, hace, desde el principio de la pandemia algunos agentes, entre ellos osan y Tormona hablábamos de, de hacer algún tipo de, de, eh, de impuesto extraordinario de, impu de recargo de, de impuesto a, los, a aquellas empresas que tengan un beneficio extraordinario ¿no? ahora esto cobra más importancia que nunca, ¿no? con las, sobre todo con las eléctricas ¿no? porque vemos que las eléctricas están lucrando o está bueno si sí, están logrando claramente eh, están siendo favorecidas por la situación actual y creemos que es de justicia ¿no? que, que hagan un esfuerzo extra digamos para eh, eh, para digamos aportar aportar eh, eh, impuestos no pero no solamente las energéticas no también ha habido otras otras está viendo otras industrias que están que están siendo beneficiadas no la farmacéutica claramente es un ejemplo muy claro y también es de aumento al fin y al cabo no con lo cual creemos que todas esas, esas empresas esos sectores que se que en momentos de crisis, cuando el, todo el resto de sectores de actividad y todo el resto de, de agentes de la economía están viendo mermados sus, sus ingresos de una forma bastante grave e incluso también viendo sus condiciones de vida más o menos eh, incluso amenazadas, pues los que están en el, en, en, en, pues en el, en, en el polo opuesto pues deberían hacer un, un, un especial esfuerzo digamos, para poder eh, bueno, para, para, para contribuir más digamos, al, al, bienestar, al bienestar social, ¿no? Eh, evidente, o sea, no creemos que con ello vayamos a conseguir que, que haya un incremento bestial de la, de la relación tributaria, pero es un, es un tema más bien de justicia, de solidaridad y lo que decíamos antes, de progresividad. ¿no? De quien tiene más capacidad tiene que, tiene que aportar más y más cuando te estás beneficiando de una, de una situación en la que todo el resto de actores están viéndose eh, gravemente afectados. ¿no? Eh, vale, entonces creemos que esto, que, esta, que este impuesto extraordinario sobre los beneficios. Eh, eh, extraordinarios de, las, de, de estas empresas, antes, antes se hablaba durante la pandemia, se habló de ello y se descartó, de repente ahora es algo que se empieza un poco a, a contemplar por parte de los actores más mainstream, pero de una forma, entonces es, una, una, es un momento muy propicio para poder hablar de, de, de estas medidas y de que, aunque puedan ser medidas digamos, puntuales de momentos concretos, que, o sea, que tengan una digamos, caducidad y luego se retiren, pero que en momentos de crisis este tipo de mecanismos estén un poco disponibles y, y se puede un poco recurrir, ¿no? Con lo cual creemos que es una buena oportunidad. ¿no? También hemos estado viendo con todo el tema de las sanciones a, a Rusia por la guerra de Ucrania que de repente se ha empezado a hablar bastante de lo que son la aplicación de sanciones a los oligarcas rusos que tienen gran parte de sus fortunas ocultas en países fiscales. Eso está muy bien, evidentemente. Lo que pasa es que esto no es nuevo, quiero decir, esto lleva muchísimo tiempo y no solo son oligarcas rusos, que, que tienen gran parte de, sus, eh, de su riqueza oculta en, en, en países fiscales, sino que también hay grandes fortunas y grandes empresas que han, que han hecho uso de ellas de forma desaforada, sobre todo a partir de la, de la anterior crisis, ¿no? Y desde luego, Oxfam y la plataforma de justicia fiscal hemos estado denunciando, bueno, eh, con, con toda nuestra, nuestra inco, ¿no? Pero estas sanciones sobre los ejes rusos de repente han puesto sobre la palestra una serie de temas que nosotros llevamos eh, no eh, un poco denunciando, que es, por un lado, la escala de la riqueza oculta. Sabemos que la riqueza que está en países fiscales tiene unos, unos, unas dimensiones pero eh, desproporcionadas y que si todo ello tributase, pues de repente los países tendrían muchos más ingresos tributarios de los que tienen eh, actualmente y son ingresos de los que deberían tenerlos, porque al fin y al cabo les... les, les les corresponden ¿no? y deberían, estar, eh, deberían tributarse por ellos. Por otro lado, la, la connivencia, la comunidad internacional que no ha puesto coto a los países fiscales, eh, bueno, ha habido una oleada de, de, de, de, en la última década de escándalos y ha habido un, poco un cambio de mentalidad sobre lo que es la picaresca fiscal, por decirlo de una forma suave, y antes era algo que, se, que generaba complicidad, ahora es algo que cada vez más está, está condenado socialmente. ¿no? Pero esa condena social no ha tenido un adecuado reflejo en lo que es en medidas eh, legislativas y en medidas, digamos, sancionadoras de las, de las instituciones a cualquier nivel, ¿eh? sobre todo a nivel, a nivel de la Unión Europea, porque la Unión Europea, por ejemplo, tiene dentro de sus eh, fronteras a los principales países fiscales. ¿no? Se, habla, yo qué sé, se habla de las eh, Islas del Caribe, del Pacífico, etcétera, que las hay y que tienen sus, su industria de paraíso fiscal pero los principales actores de la, de, la, de, de la competencia fiscal desleal son Holanda, Luxemburgo, eh, Irlanda, Malta, Chipre, que son miembros de la Unión Europea bueno, y también bueno, otros países. Pero, pero eso sobre todo, Holanda, Luxemburgo e Irlanda. Eh, Holanda y Luxemburgo sobre todo, esos dos países bueno, son más bien de, de, fortuna, digamos, de prácticas fiscales desleales de empresas, pero también... Eh, permiten que, las, que, las, que los multimillonarios que quieran esconder su, sus fortunas y no tributar por ellos eh, puedan ocultarse, ocultar, ocultar ahí sus, eh, su riqueza. ¿no? Eh, entonces, creemos bueno, que ahora mismo de repente empieza a tener más relevancia eh, una serie de medidas que, que las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el tema fiscal veníamos, diciendo, veníamos reclamando desde hace tiempo. ¿no? Por ejemplo, un registro, un registro de activos globales para conocer dónde tienen eh, los activos o los, sus dineros, por decirlo de una forma, las eh, empresas y, y grandes fortunas, ¿no? y se, digamos, se, de, se corra digamos, el, velo de, el, el velo de opacidad que existe sobre ello, pero también registros de beneficiarios de finales. ¿no? Eso quiere decir que, en lugar de decir, vamos a ver, esta cuenta corriente pertenece a esta sociedad que está interpuesta a otra, a otra, a otra, a otra, con lo cual nunca llegas a saber quién está detrás. ¿no? Pero si hacemos una, un registro en la que pongas el beneficiario último, quien está detrás de una cuenta corriente en un paraíso fiscal o de una sociedad ficticia, fantasma en, una, en un paraíso fiscal, de repente, pues lo, lo mismo que decía antes, ese, eh, ese velo de opacidad, ese velo de, de, de secretismo, se quita de medio y de repente eh, afloran una serie de, una serie de, de o sea, un, un riqueza y, y dinero eh, a nombre de unas personas o de unas empresas que la administración tributaria de, de, de, de, soberana digamos, podrá, podrá actuar para que tribute adecuadamente. ¿no? Entonces, bueno, esto es una oportunidad y creemos que ahora es el momento, eh, bueno, lleva siendo mucho tiempo, pero ahora más que nunca, de poner coto a los países fiscales, eh, aunque ahora sea, digamos, toda un poco la cierta demagogia que haya sobre, con, con el tema de del grado de Ucrania, pero que en todo caso sigue apuntando en la dirección correcta, ¿no? porque evidentemente los ODK rusos las grandes riquezas eh, rusas pues es, una, es ¿cómo decirlo yo? Pues el ejemplo más claro de lo que es una oligarquía eh, eh, que se beneficia de, una, de, un, de un sistema totalmente de, de amiguismo y de complicidad eh, y, y, que, y que, digamos, eh, se absolutamente de lo que es el, el, el bienestar social de las, de las sociedades en las que, en las que, se, en las que se mueven. ¿no? Y eso, uno de los principales países afectados por ellos es la, es la propia Rusia. Pero bueno. Eh, se habla ahora mismo mucho del pacto de rentas. Y el pacto de rentas significa que todos seamos partícipes de los sacrificios para poder, eh, para poder digamos, salir de, esta crisis, de, de la crisis actual. Bueno, a ver, eh, depende. O sea, un pacto, un, el pacto de riqueza, desde luego, es el momento, ¿no? Quiero decir, eh, hacer un pacto en el que todos contribuyen, o todos hacen un esfuerzo para poder o salir de esta situación, suena muy bien, suena muy solidario... Pero es que realmente las personas, o sea, la, la, los actores digamos, más vulnerables y, eh, es, quienes, es quienes han estado históricamente y actualmente también. Eh, eh, eh, re, o sea, sobre ellos recae, está, se, se ha recaído el peso de la tributación y también de, de, las, de, las, de, las, de las penalidades, digamos, de la crisis económica cuando, cuando se ha dado de repente una situación de crisis, ¿no? Y en cambio, los actores con mayor capacidad económica grandes empresas, grandes fortunas eh, se han, se han solido ir de un poco de rositas, no, con lo cual no es tanto de, de no es tanto, digamos, repartir el sacrificio, sino también la parte que nos está haciendo el sacrificio que la haga, <risa> básicamente, no. Entonces vuelvo otra vez a la idea de progresividad. Ahora más que nunca, la progresividad es más necesaria que nunca, porque bueno, quien no tiene, quien está ahora mismo con problemas de tirar a fin de mes, que casi no tiene sueldo, de una empresa que está a punto de cerrar porque bueno se está, porque los proveedores no le pagan, etcétera, tal, tal. Eh, pues ahora mismo no tiene muchas, no tiene donde tirar para poder abordar la, abordar la crisis, sino está, está pendiente de su, su supervivencia. En cambio, quien está ahora mismo las grandes empresas que, bueno, que pasan con todo esto, con algunas, evidentemente con alguno, algunas heridas, pero no algo que da menos supervivencia o las grandes fortunas que, que ven mermar un poquitín el precio de sus acciones en bolsa, etcétera, pues ahora realmente es cuando tienen que aportar mucho más, ¿no? Todo lo cual quiere decir que es un momento que no es tanto hablar de contención salarial eh, sino más bien es incluso un momento apropiado para hablar de la imposición a la riqueza. ¿no? Luego entraré un poco más en detalle, pero justamente, o sea, esto no nos va a salvar de la crisis, porque la imposición a la riqueza no, no constituye digamos, unos ingresos tan, de tal, tal magnitud como que para que de repente haga un salto a la riqueza tributaria, pero es un tema puramente de justicia y de... Y de y de atender, digamos, a los principios fundacionales de nuestro sistema fiscal, como la progresividad. Es un poco pesado con la progresividad, pero, pero creo que tiene todo sentido en el mundo. ¿no? Eh, bueno, también hay que tener muy en cuenta, evidentemente, que todo esto nos, toda esta situación nos, nos ha encontrado en un momento de mucha desigualdad y amplía mucho más esa desigualdad, ¿no? con lo cual, con más razón, eh, ese, ese reparto de los sacrificios de la crisis no ha de ser... Tan repartido, sino tiene que estar más eh, sesgado hacia evidentemente hacia hacia un lado. Eh, por un lado, porque partimos de una desigualdad muy amplia, como decía antes, pero por otro lado también para tratar de reducir la, la, la para, de, para reducir el, el incremento de desigualdad que se espera de esta crisis, ¿no? Porque ya hemos visto que, que durante la pandemia la crisis que había la desigualdad que había antes era era era amplia, pero se amplió mucho más durante la pandemia. Ahora, con esa incremento de la desigualdad en la pandemia, tenemos el incremento de, de, de la más a desigualdad a partir de, bueno, crisis energética sobre todo, eh, y también, pues, bueno, la inflación evidentemente, claramente, eh, afecta mucho más a los estados más desfavorecidos, ¿no? Entonces, los riesgos, o sea, estos son un poco las oportunidades que comentaba, ¿no? Los riesgos, es, hay una serie de riesgos que, que hay que tener un poco en, en mente para, para tratar de, bueno, de ver cómo combatirlos, ¿no? O ver cómo, cómo, cómo esquivarlos, ¿no? Por un lado... Se supone que ya la receta de la austeridad, que, se, que de forma machacona se estuvo, se estuvo manejando en, en anteriores crisis, sobre todo en la 2008, ya parece que ha pasado un poquito de moda en principio. ¿no? Ya la, el FMI la Unión Europea ya no, abordan tan, ya no apuestan tanto por la, por la austeridad. Pero hay una serie, hay una serie de, de visos o de, o de, o de, o de señales que, nos, que, que pueden digamos, de, eh, resucitar parte de, de, esa, de esos de esos tics, pero de una forma, ¿no? Y un ejemplo claro, por ejemplo, es el tema de la, de la, de la deuda pública, ¿no? La deuda pública está incrementando muchísimo y ahí, bueno, pues evidentemente eh, está también todo el tema de la, de la pugna entre países frugales y países eh, derrochadores, ¿no? Que es una falacia, otra, otra falacia más, pero que de repente hay países que dicen, no, no, no, es que tú tienes que empezar a... Eh, o sea, es que la deuda pública disparada que puede haber en España a Holanda le está perjudicando. Bueno, hablemos de lo que le perjudica a Holanda como paraíso fiscal a, a España y a otros países. ¿no? Pero bueno. En todo caso, bueno, pues hay que ver, hay que estar pendiente de esa narrativa de la austeridad para tratar de combatirla, porque ahora no están. No, es, o sea, es cierto que, hay que, que la deuda pública tiene que estar eh, eh, digamos, acotada ¿no? y, y es una hipoteca grave e importante para las generaciones futuras, pero hay que también. O sea, lo bueno es que ahora mismo la Unión Europea. Ha, se plantea prolongar un poco la suspensión temporal de las fiscales de tal forma que no pone un límite a la deuda pública y da cierta flexibilidad. ¿no? Luego, evidentemente, cuando pase la crisis, habrá que mmm, tratar de, de bajar otros mecanismos, pero en el momento de crisis, bueno, pues, esa flexibilidad mmm, no viene mal. Y aquí otro riesgo importante, muy importante, porque es una matraca y una narrativa que hay mucho interés en instalarlo, es... Eh, todo, el, todo el tema de, la, de muchos actores de la derecha, al fin y al cabo, sobre la bajada de impuestos. No, no todo esto lo bajamos con la bajada de impuestos. Eh, la bajada de impuestos, primero que es un, es un mensaje eh, muy perverso, muy perverso. Porque cuando, dice la bajada de, cuando la derecha habla de bajada de impuestos, no habla de bajada de impuestos para todos, habla de bajada de impuestos para rentas altas, clarísimamente, y para grandes empresas, o sea, de forma clarísima. Entonces. Mmm, no, o sea, cuando se habla de que la clase media es quien está, quien está eh, soportando la empresa que la tal y cual, bueno, eso es cierto. La clase media y la, y la, clase, y la clase trabajadora, al fin y al cabo, ¿no? Eh, pero lo que la derecha considera como clase media no es clase media, <risa> es clase alta. Es, clase, es, es gente, es, es eh, estatus privilegiados que de repente está hablando de, bueno, pues yo qué sé, de quitar el impuesto de, de sucesiones, que creo que viene, va, va al pleno del Congreso de la, de la semana que viene de quitar el impuesto de patrimonio, etcétera, y el impuesto de sucesiones y patrimonio no es algo que esté pagando en la casa de media, es algo, que, es algo que, cons, eh, eh, que corresponde pagar, digamos, a la gente con patrimonios y, y rentas bastante altas, ¿no? Pero bueno, luego entraré un poco en ello porque creo que me hace la pena abundar, abundar en ello. Pero vamos, al fin y al cabo, en un momento el actual, eh, digamos, retirar o, o, o, o bajar impuestos y mermar la capacidad de recreación tributaria del Estado no es el momento de hacerlo. Ahora, justamente, cuando estamos hablando de escudo social, cuando estamos hablando de medidas de, medidas de choque, etc., es cuando hace falta una, una recreación una, una, una tributaria garantista suficiente y que realmente pueda, eh, pueda cubrir todos esos gastos y, pueda, y garantizar que esos gastos está, están, están cubiertos. ¿no? Luego está el tema de quién lo paga. Ese es el tema. El principal tema es quién lo paga ¿no? y cómo se distribuye digamos, esa, esa, esa financiación, ¿no? En cambio, sí que se puede hablar de eh, bajadas selectivas de impuestos a diferentes colectivos. Eso, eso sí tiene sentido, ¿no? eh, Por ejemplo, a sectores electrointensivos que están acusando ahora especialmente lo que es el incremento de subida de la, de la, de la energía, pues poner a hacer, poder hacer una bajada puntual, temporal de, de, de los impu del, del impuesto sobre el, sobre el consumo energético, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eh, y en cambio hay que saber discernir cuáles sí y cuáles no. ¿no? O sea, ahora mismo también se ha hablado de incrementar los impuestos al consumo y no, no es el momento. O sea, de repente grabar más el impuesto de hidrocarburos o la electricidad, pues evidentemente ahora mismo sería algo totalmente, totalmente sin sentido, ¿no? porque haría un rechazo y un descontento social bestial que yo creo que, nos, que los tragos amarillos eh, quedarían como, algo, como un, como un patio de párvulos con respecto a lo que podría eh, pasar aquí. ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se puede hablar un poco de bajadas selectivas de impuestos de forma temporal, pero una bajada de impuestos de forma general y, y, y digamos, para quedarse, es una trampa de la derecha en base a, a esa especie de doctrina de sol que antes hablaba, que es, bueno, pues eso, aprovechar, es aprovechar momentos de crisis para... Eh, desarticular el estado de bienestar y desarticular lo que es un modelo de estado social ¿no? entonces lo que proponemos ahora mismo y entro más en temas eh, en temas ya de, de propositivos es antes hablaba de que había tres líneas de acción ¿no? una línea de acción que se actúa ahora con un impacto inmediato y aquí eh, el efecto de hecho que tiene que ser contra la inflación y contra la especulación entonces mmm, aquí recupero lo que antes comentaba de bajadas temporales y selectivas e impuestos a electricidad y e hidrocarburos que es el momento de hacerlo <coughs> y aplicar de forma inmediata un impuesto extraordinario a beneficios a extraordinarios para el sector energético eh, cuya recaudación se, se destine directamente a abratar la factura energética. ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy, o sea, ya con, eh, muy finalista, pero también eh, aunque ahora mismo digamos, la, el foco tiene que ser el, el impuesto es, es el recargo fiscal digamos, a, a las eléctricas para abordar digamos, esta crisis energética o esa crisis, esta crisis de precio energético, también, como decía antes, hay otros eh, sectores que también deberían entrar dentro un poco de, este, de este paraguas, ¿no? farmacéutico, eh, etcétera etc. ¿no? Eso de forma más inmediata. Lo que es eh, actuar ahora con efecto en el corto plazo es, eh, por un lado, hace falta aflorar y grabar la riqueza oculta. Quiero decir, todo ese dinero que está en paraísos fiscales eh, en un momento como el actual es cuando de repente es más necesidad ahí de que, de que eh, eh, se sepa quién está detrás y los, los estados puedan actuar para poder reclamar a esas, a esas personas o a esas empresas esos importes que deberían tributar en los países de, de origen, ¿no? Entonces, es el momento, más que nunca ahora, de tener más transparencia y una tolerancia, una tolerancia cero con los paraísos fiscales y con los agentes que lo están usando, ¿no? Antes comentaba, registro global de activos, hacia un registro a nivel mundial de donde están ubicados los activos o los dineros de diferentes empresas y diferentes personas. Eh, prohibir o desterrar lo que se las sociedades pantalla, puramente instrumentales. Hay un, un uso muy habitual de, de, de países fiscales, es poner una... es registrar una empresa y decir, no, no, es que aquí tengo una actividad económica y por eso tengo aquí esta empresa y por eso hacia que hacia aquí una serie de dineros tal y cual. Eh, cuando muchas veces esa empresa es una empresa fantasma, no, no hay nada, es solamente digamos, una, una eh, ficción eh, registral para poder eh, desviar dinero hacia países fiscales. ¿no? Bueno, pues esa práctica se puede eliminar directamente. ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es Holanda. Holanda tiene una cosa que se llama las empresas buzón, que, eh, que son empresas que, que tienen una, un, una, un domicilio, porque tienen todo un domicilio, al final claro, para estar registradas, pero cuando llegas ahí, no, no, el, el domicilio no es una oficina, no tal, es, un, es un buzón. Entonces pone el nombre de la empresa y no hay más, no hay más. Otro ejemplo también es un estado, hay un estado de Estados Unidos que se llama Delaware, que tiene unos edificios súper curiosos que trascienden la ley de la física, porque hay algún edificio que tiene 300.000 empresas, que es fascinante. A mí me encantaría saber cómo caminan, hay tantas empresas, la verdad. Eh, y las personas que hay, claro, evidentemente, ¿no? Evidentemente, eso es pues, una... Pues, es una ficción que únicamente sirve para, para poder desviar impuestos. Bueno, pues esa práctica es el momento de estirarla, en un momento más que nunca. También que las listas que, que tienen los países o las instituciones de países fiscales sean efectivas. ¿no? Eh, hay una lista de la Unión Europea de países fiscales, que, bueno, que está construida en base a unos criterios que están muy planteados la verdad, eh, y que deberían ser un poco la, la, la inspiración para otros tipos de listas de países fiscales para otros países. El problema es que esta lista europea de la, de, de la Unión Europea tiene esos criterios también planteados, pero dice todos los países que cumplan alguna de estas, de, de estas condiciones están, entran dentro de países fiscales y como tal tienen una consideración a serie de sanciones, excepto los países de la Unión Europea. Con lo cual, de un plumazo, eh, le evita las molestias de, de, de ser considerado un país fiscal por la Unión Europea a Holanda, a Irlanda, a Luxemburgo, a Malta y a Chipre los principales eh, países fiscales que existen en el mundo ahora mismo. ¿no? Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos pidiendo, el, eh, sacamos un informe, el, el, bueno, no sé si anticiparme es bueno, pero bueno, lo voy a decir ya el miércoles que viene, eh, en la que una cosa que pedimos es que España eh, propo, elabore una lista negra de países fiscales en base a los criterios de la Unión Europea, pero incluyendo a países de la Unión Europea, ¿no? para que de alguna forma... Mmm, desvele quién realmente está haciendo está haciendo una competencia fiscal desleal y, y, y lo retrate como tal y empieza un poco a penalizarse en, en, ese, en ese sentido no otro de las eh, de las medidas que hay que poner en marcha para, para todo el tema de para desvelar digamos el secretismo de, de fortunas y, y empresas en países fiscales es eh, que haya mucha más agilidad lo que es en, el, en los mecanismos de intercambio de información entre países ¿no? esto es un poco un poco técnico pero bueno, funciona bastante bien, quiero decir, eh, cuando se ha puesto en marcha. ¿no? Suiza era un paraíso fiscal que yo creo que todo el mundo más o menos tenemos en mente, eh, lo sigue siendo, pero en mucha menor medida, gracias a que de repente, hace, una, hace como 10 años, Estados Unidos le dijo a Suiza, le impuso, con todo el poder que tiene Estados Unidos, eh, a Suiza decirle: mira, tú ahora mismo me vas a hacer una reacción de todos los países, de to perdón, de todas las ciudadanas estadounidenses que tienen una cuenta corriente en un banco suizo y que en lugar de aparecer su nombre en, con titular de la cuenta, aparece un número. Porque antes, en Suiza, se permitía que el titular de una cuenta fuese un número, no una persona. Evidentemente había una persona detrás, no pero se, se, se ponía un velo, digamos, para, para, para impedir ver quién era. ¿no? Estados Unidos eso le dio la vuelta. Dijo, no, no, no, tú ahora mismo me, haces una, una, me, me, me, me dices quién está detrás de estas cuentas, con lo cual de repente esa práctica que tenía Suiza de poner un numerito como titular de la cuenta, se... De un plumazo, o sea, la de Estados Unidos la derribó y e instauró una, un intercambio de información que, que en el caso de Estados Unidos no era muy. no era un qui pro Quiero decir, era Suiza, dame, dame tú a mí esa, esa información. Yo no te voy a dar nada, pero no, tú dame a mí. Pero de repente, a partir de ahí, se empezaron a poner en marcha mecanismos para que los países, las autoridades fiscales, las autoridades bancarias, intercamb intercambien información para saber quién había detrás de diferentes sociedades y diferentes eh, cuentas que hasta ese momento estaban, digamos, ocultas bajo, bajo lo que es el, el secreto bancario, que era como ¡pah! una losa, digamos, contra la transparencia eh, eh, financiera y fiscal. ¿no? Bueno, pues ahora mismo ese tipo de mecanismos de intercambio de información entre de países pues, debería, debería tener mucho más impulso, porque creemos que desde luego es una, un esquema esencial para, para aflorar eh, eh, fortunas ocultas en, en, en, países, en países fiscales. ¿no? Otro tipo de medidas que hace falta poner en marcha, son, por ejemplo, eh, una, serie de, una, o sea, una serie de cosas que, que bueno, que hace tiempo veníamos reclamando, que es, por ejemplo, en, en el impuesto sobre la renta, ahora mismo eh, las rentas que proceden del, capital, de, perdón, del, del trabajo, o sea, el, el salario de todos nosotros, eh, tributan más que las rentas de capital. Quiero decir, en, en, o sea, pues yo qué sé, porque, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, yo, Miguel, eh, cobro mi nómina, bueno, voy a poner un ejemplo un poco más de una persona más desfavorecida, quizá, pero una persona que a lo mejor tiene un, eh, es mileurista o, que, o, o, o cobra el salario mínimo interprofesional y entonces tiene que tributar por ello, pero no sumo un ejemplo porque está exento, pero bueno, da igual, una persona de clase media <ríe> tiene que tributar por su salario un porcentaje, ¿no? eh, en base al tramo que le corresponde a IRPF. En cambio, una persona que a lo mejor tiene una, un, un gran patrimonio y de repente pues yo qué sé eh, vende acciones y esas acciones le dan una, una y obtiene un beneficio por ellas de, de tanto pues ese beneficio también tiene que tributar como renta de capital eh, dentro de, del impuesto del, del IRPF no en cambio tributa más la renta salarial que la renta de capital evidentemente eso no es justo entonces creemos que tiene que haber una equiparación ¿no? que por lo menos tienen que ver al mismo ni, a mismo nivel de renta o, eh, tiene que haber una, una, una tributación similar no porque porque al fin y al cabo eh, tribute más la, el, el, el ingreso que la gente necesita para su día a día, más que, una, que un beneficio extraordinario que ha obtenido una persona por un activo eh, por un activo que forma parte de su patrimonio, pues no tiene mucho sentido. ¿no? Y luego tiene que haber algo esencial, tiene que haber una armonización en lo que es la, la, los programas de la riqueza en España. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de impuestos de sucesiones y estamos hablando de impuestos de patrimonio. El impuesto de, de patrimonio y el impuesto de sucesiones hay territorios en España, como por ejemplo Madrid, Andalucía y La Rioja, si no me equivoco, aunque aquí eh, me patina más que figura… bueno, que, que ahora mismo las tienen bonificadas sea, al 100%, de tal forma que aunque existe la, la obligación de tributar, en el caso de patrimonio y de sucesiones, eh, pues es un papelito que dice, no, yo tributo, pero tributo cero porque está bonificado, con lo cual aquí el tema. En cambio, otros territorios, eh, otros territorios, las grandes fortunas y las, y las grandes fortunas, vamos, tienen que tributar por su patrimonio y por, las, y por eh, la, la transmisión eh, patrimonial que hay por, bueno, por, bueno, por un fallecimiento, ¿no? Y eso provoca, por ejemplo, que haya habido, pues un ejemplo, no, Andalucía. Creo que ya antes de que Andalucía quitase el patrimonio de sucesiones, eh, cuando se murió la duquesa de Alba, la duquesa de Alba hija proyecta de Sevilla una gran figura andaluza tal y cual, no, no me quiero meter con ella, evidentemente, pero voy a lo que voy, eh, cuando se murió, ¿qué pasaba? Que por mucho que tuviese ese compromiso o ese sentimiento andaluz tal y cual, su residencia fiscal estaba en Madrid. Y entonces no tuvo que pagar nada por sus decisiones. Bueno, ella no, evidentemente, sus, sus herederos. Con lo cual, bueno, pues esa devoción por el territorio andaluz en, en, en términos fiscales quedó en nada. Y, bueno, y cuando se habla de patriotismo, patriotismo, yo creo que el tema fiscal tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, si realmente eres, sientes mucho el pertenecer un territorio o lo que sea, pues lo mínimo que tienes que hacer es contribuir, digamos, al bienestar social de la gente que vive en ese territorio y también contribuir más al desarrollo económico y social de esa región y la mejor forma de hacerlo es pagar impuestos, ¿no? O por lo menos, no digo pagar los más que puedas, pero si los impuestos te corresponden al fin y al cabo, ¿no? Con todo lo que quiero decir es que ahora mismo toda esa competencia fiscal que hay dentro de España, con todo el tema, sobre todo, de impuestos a, de granos a la riqueza, eh, es un poco similar a la competencia fiscal que hay entre, dentro de la Unión Europea, eh, lo que nos hace Holanda, Irlanda, Luxemburgo, al resto de países de la Unión Europea y del de, de, resto del mundo. ¿no? Entonces, se habla de forma, de forma un poco provocadora de si Madrid es un país fiscal. Bueno, en cierta medida sí que lo es. ¿no? En... en en muchas figuras tributarias no, evidentemente, en sociedades no, en IRPF no, pero en gran esa riqueza clarísimamente. ¿no? O sea, de hecho, pues eso eh, estamos viendo que detrae de, de ingresos tributarios de otras regiones en base a sus bonificaciones y en base a, a un régimen fiscal eh, preferente que está enfocado principalmente exclusivamente a, a las grandes riquezas. ¿no? Con lo cual, bueno, cuando se habla de eh, Madrid como gran eh, escenario para poder bueno eh, para, o sea que no es un infierno fiscal dentro de lo que es la terminología eh, esta de la derecha eh, un infierno fiscal como otras comunidades bueno, eso es para los, para los más pudientes, es esto de gente pagamos lo que, lo que tenemos que pagar y bueno, en mi caso por lo menos yo estoy encantado de pagar lo que tengo que pagar porque así por lo menos me, me, me <ríe> estoy tranquilo con que contribuyo con lo que tengo que contribuir al, al sitio donde vivo ¿no? eh, entonces, bueno Aquí, lo que, eh, al fin y al cabo, lo que el, el mensaje de fondo es decir, vamos a ver, es cierto que lo que son un poco los, la competencia fiscal es parte de, lo de nuestro Estado autonómico ¿no? y, y tiene que ver un poco un con una especie de España, de, de, de Estado un poco federal. ¿no? Pero dentro de eso hay margen para hacer una armonización y que se evite digamos, esa competencia fiscal entre, entre comunidades autónomas. ¿no? Porque creemos que es algo, es algo perverso y, y, y rompe en gran parte lo que es eh, la solidaridad entre, entre regiones y también lo que es los principios de nuestro sistema tributario, que tiene que ser bueno un sistema eh, eh, justo. ¿no? Eh, y Entonces, de alguna forma, esa justicia queda un poco en entredicho por esa competencia fiscal que hay entre, entre, entre regiones, que fundamentalmente beneficia a las grandes a las grandes fortunas. ¿no? Entonces, el mensaje de fondo es no tiene que haber competencia fiscal global, ni en, esta, ni en la Unión Europea, ni tampoco dentro, de, dentro del Estado español. Eh, eso era con respecto a lo que son a, a, eh, medidas que se pueden poner eh, ahora mismo con impacto digamos, en el más corto plazo ¿no? con las medidas que puede haber ahora en el medio plazo tiene que haber pues, entendemos que tiene que haber ya unas medidas que tengan, ya una, que, que, que, que tengan vocación de ser más estructurales y que tengan un, un efecto más transforma, transformador y que se mm, metan de lleno lo que es dentro del concepto de sostenibilidad ¿no? entonces creemos que por un lado tiene que haber una, tiene, se tiene que abordar lo que es la crisis ambiental que antes comentaba que está, un poco, que está un poco dejada de lado y se tiene que empezar a poner eh, en marcha una serie de medidas para impulsar la transición energética y para eso se puede acompañar de un plan de fiscalidad ambiental. ¿no? Esto es complejo porque evidentemente hay que saber un poco cómo ponerlo, cómo ponerlo o sea, dónde actuar y dónde no actuar. Eh, y, tiene, y creemos que puede combinar medidas de inversiones productivas en el uso de fiscalidad y, y por ejemplo, la tasa de carbono, bueno, pues no ha tenido todo, toda la, todo la, el buen efecto que se, que se deseaba, ¿no? Pero bueno, eh, a, también aquí se puede recuperar lo que es la política fiscal para cambiar hábitos, por ejemplo, y para dirigir la inversión hacia alternativas, hacia alternativas sostenibles, eh, tanto tanto la industria, tanto la actividad económica, como también en, en lo que es el, el consumo de, de, las, de, de los consumidores, vamos. Eh, pero también tiene que haber otra, te, otra serie de medidas, que antes apunté un poco a ellas, que es eh, actuar contra la especulación alimentaria, financiera y energética, a través, por ejemplo, de, de, del impuesto de transacciones financieras, ¿no? eh, que tienen que acompañarse de otras medidas para luchar contra, contra la especulación. ¿no? Por ejemplo, la bueno, es muy complejo todo el tema de la, de la formación de precios en la, de la, de la industria energética, yo tampoco os puedo iluminar mucho al respecto, la verdad, pero, en, pero hay, una, hay un factor que sí que influye, que es todas la, la, las operaciones, digamos, de inversión especulativas que producen, digamos, eh, eh, incrementos ficticios, digamos, de precio de electricidad, ¿no? Y esto mismo también pasa en, en materias primas alimentarias, ¿no? Hay una, hay una serie de prácticas especulativas, por ejemplo, con... con productos financieros sofisticados como Futuros, etcétera, o incluso operaciones intradía, que os contaré lo que es, que inflan de una forma artificial. Aquí no entra ni, ni, aquí no es oferta y demanda, aquí es mm, pervertir un poco todas todo esas fuerzas de mercado e eh, incrementa la espiral de precios eh, que si ya afecta mucho a personas vulnerables en, en el norte, pues en el sur global, bueno ya ni hablamos, ¿no? porque eso ya les, eh, les, la vulnerabilidad se, las, se la... Eh, Amplía a efectos bestiales. ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, os voy a comentar un poco esto de intradía, que a mí es una cosa que, me tenía, que me, cuando yo trabajaba en banca me tenía un poco loco, la verdad, <risa> que es, tú puedes comprar y vender, o vender y comprar, incluso, en el mismo día, en el mismo producto financiero, y quedarte con el, eh, con el beneficio. Lo que pase con lo que hay detrás, no te da igual, a ti tú te tu beneficio. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tú ves que hay de repente una tendencia alcista, yo que sé, en, en, en, en un producto financiero asociado al, al, pues al sector energético, y dices, bueno, pues es momento de, de poder aprovechar esto, ¿no? Con lo cual, eh, pues compras el activo y luego lo vendes antes del final de día y te, y, y te das ese, ese beneficio. ¿Qué pasa? A nivel micro, has contribuido, de una forma puramente especulativa, a incrementar el precio. ¿No? Y si Si lo ampliamos, como se amplía a través de grandes fondos de inversión o grandes fondos de eh, eh, eh, um, bueno, sí, de inversión, o de, o, de, o de grandes tenedores de acciones, pues ese nivel micro ya alcanza un nivel macro que afecta de una forma desproporcionada a, a, un, a un precio que debería estar basado lo que es en, el, en, en la actividad moralmente productiva y no especulativa financiera. ¿no? Bueno, aquí a, el colmo es cuando, cuando, la, cuando hay productos que te permiten vender acciones y luego, y luego comprarlas porque el banco o, o, la, o, o, el, eh, o el operador financiero te hace un préstamo de acciones para que tú puedas beneficiarte del momento en el que está más arriba y luego eh, si se espera que a, a lo largo del, del día baje el precio pues tú has vendido a, a un precio alto y has comprado a un precio, a un precio bajo invirtiendo un poco el orden y te has un beneficio. Bueno, no sé, sea, a mí eso me suena muy me, me suena totalmente perverso y me parece que es algo que, bueno, que que prioriza, digamos, la obtención de una rentabilidad inmediata, pero a costa de todo lo que tiene detrás, ¿no? que es, por ejemplo, pues eso, unos efectos indeseables en la, en, la, en la economía y en la vida de las personas, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, bueno. Os hago un resumen un poco de las diferentes medidas que entendemos que ahora mismo son más necesarias y más urgentes, aunque las seguimos comentando. Por un lado, aplicar un impuesto temporal a las ganancias extraordinarias de los, de los, de los sectores que están beneficiando un poco de esta situación actual de crisis, eh, empezando con el energético y tratando un poco de, de, de derivar un poco esos, esos ingresos a reducir la factura energética, pero también... A, a, sec, a sectores eh, farmacéuticos y de gran industria alimentística, que también se están beneficiando de del momento el actual. ¿no? O sea, bueno, pues, eh, aplicar un recorte temporal y selectivo del IVA y de impuestos especiales, eh, sobre todo en la, la energía, para, con, para contener un poco la, de, la, la deriva inflacionaria. ¿no? Creemos que también aquí eh, tiene un efecto claro sobre la inflación y ayudaría a, a contenerla, que también es una, es una grandísima preocupación y una amenaza clara a nuestra esta idea económica, ¿no? Ampliar de una forma muy clara y de una forma muy decidida el impuesto de transacciones financieras hacia las actividades más, especula, más especulativas, que ahora mismo en España está, eh, se ha puesto en marcha, pero con un alcance muy limitadito y ese alcance, entendemos, que tiene que ser mucho más amplio, porque tiene que servir no solamente para obtener más, más, más ingresos, sino también para, eh, para desincentivar la especulación, ¿no? Claramente eh, tiene que tener ese doble, ese doble foco. Destapar la riqueza oculta en países fiscales y sociedades eh, offshore, endureciendo la legislación para la salida de capitales y eh, prohibiendo las sociedades fantasmas que antes comentaba, o sea, que no tienen actividad económica real, y activar los registros públicos de benefici beneficiarios últimos de cuentas y de empresas y reforzar clarísimamente las listas de países fiscales eh, para que sean efectivas. ¿no? Además de que establecer una serie de sanciones, de medidas sancionadoras, eh, tanto para los países que son países fiscales como para los usuarios de esos países fiscales. ¿no? Impulsar un gran acuerdo internacional por la, por la transparencia, quiere decir que haya a nivel global digamos, un marco de transparencia fiscal de tal forma que se pueda conocer, eh, que cualquier país pueda conocer un poco los, la, la, la, los patrimonios o la, o, los, o la riqueza que esté oculta en otros países que tienen mayor grado de, de, de secretismo, ¿no? y creemos que en ese momento el secretismo hay que hay que derribarlo, eh, y también la opacidad de los activos ocultos en el, eh, de grandes oligarcas y otros, y acelerar las reformas tributarias para dotar al Estado de mayores recursos, ¿no? Eh, por un lado, revisar, como antes comentaba, el impuesto de, de patrimonio eh, y también de sucesiones, e impulsar un acuerdo de fondo para armonizar fiscalmente, mm, eh, digamos, las competencias de las diferentes autonomías dentro, dentro de España, ¿no? de tal forma que la competencia intraterritorial se, se elimine, ¿no? O sea, entendemos que puede haber cierto margen de actuación en las autonomías para poder eh, para tener un poco una política fiscal, pero en base a unos mínimos que tienen que ser, eh, que tienen que ser comunes para todos los territorios, ¿no? de tal forma, para que no haya esa competencia fiscal que hay entre territorios, que es muy perjudicial, no solamente en términos, sobre todo en términos efectivos, evidentemente, pero también en términos narrativos, ¿no? porque ahora mismo, cuando se habla de que Madrid tiene. Eh, eso, modificado de patrimonio y no sé qué, eh, pues se está diciendo que eso sea extensivo al resto. Y bueno, pues, eh, como decía antes, ni patrimonio ni sucesiones van a, ser un import, van, a, van a ser una figura tributaria de primer orden como es IRPF o como es eh, impuestos Sociales. Pero es un, es un, es un, es un, son temas de principios y de, y de solidaridad y de exigir que que más tiene, más tiene que aportar, especialmente en momentos de crisis que, bueno, que unos lo afecta más a unos que, que a otros. ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que, lo que les quería comentar. ¿no? Eh, creemos que ahora es un momento que, que tiene muchos riesgos. Los riesgos son en, en, en un doble sentido. Por un lado, eh, poder, o sea, que haya el riesgo, un poco lo que decía antes, de, de, de, que, de que abunde o que cale en, las, en la población lo que son las recetas fallidas, para salirse de la crisis, que son, por ejemplo, la reducción de impuestos o, o los pactos de, de renta, digamos distribuidos sin tener en cuenta un poco la capacidad económica de, de, todos, los, de todos los actores, eh, y es el momento, por ejemplo, de, de reforzar principios esenciales de cualquier modelo de sistema fiscal, como es el tema de la, la progresividad, de que más tiene más, más tenga que aportar eh, y que realmente haya un mayor compromiso real tanto de, tanto de empresas como de grandes fortunas por el bienestar social de las, de las sociedades en las que están incrustadas. ¿no? Creemos que ahora mismo, por ejemplo, cuando se habla de compromiso social, bueno, eso está muy bien, pero el compromiso social esencial que cualquier empresa, por ejemplo, o cualquier gran fortuna tiene que demostrar es pagando los impuestos que le, le corresponden. No estamos hablando de que paguen más de lo que tienen que, que pagar, estamos hablando de lo que tienen que paguen mmm, lo que les corresponde y que abogen realmente por contribuir en mayor medida eh, de forma alineada con su capacidad. ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un movimiento en Estados Unidos, curiosamente, que se llama eh, ¿cómo es? Eh, Millonarios Patriotas, que son grandes fortunas que están presionando al gobierno estadounidense para que, para que se incremente y se amplíe el impuesto de patrimonio, el impuesto, los gramos sobre la riqueza en Estados Unidos, porque entienden que su compromiso con sus con su país les exige pagar más y contribuir mucho más de lo que están haciendo ahora mismo. En la línea de lo que decía Warren Buffett, que es uno de, de los grandes eh, grandes fortunas en el mundial y de, de los grandes eh, movedores de capitales en, en, en el mundo, que hace bastantes años ya se quejaba de que él paga menos impuestos que su secretaria y decía esto no tiene, no tiene ningún sentido. Bueno, pues este tipo de figuras, este tipo de, de, de, de esta concienciación es muy positiva y creemos que es un momento muy claro para poder para poder sacar a reducir. ¿no? Entonces, invitamos un poco a, a cualquier persona que entienda que su contribución tributaria es una contribución esencial eh, para el desarrollo de la, de las, de, del sitio donde vive, la sociedad donde, donde a la que pertenece, y aún más cuando estamos hablando de, de grandes empresas que, que gran parte de su, de, una parte no, no de especial de su éxito, se basa, digamos, en las condiciones en las que ha podido desarrollar su, su negocio y eso es en base a una serie de, de infraestructuras, de, de coberturas sociales, etcétera, que en gran parte son a través de, de, de impuestos y también de grandes fortunas que dicen, bueno, eh, voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, Amancio Ortega, por ejemplo, dice, no, no, yo doy una donación estupenda al sistema público de salud para que ponga en marcha una serie de maquinarias para luchar contra el cáncer. Estás estupendo, estás muy bien, pero hazlo a través de impuestos. ¿Por qué? Porque, no tienes, porque hacerlo tú como, como una forma de filantropía, primero que es una publicidad que te estás dando clarísimamente, y segundo que tú estás decidiendo hacia dónde van los fondos. Y eso es perverso. Eso significa que tú tienes más capacidad de decidir el, el destino de los, fondos publicos, de los fondos públicos que cualquier otra persona. No, no, eso es un poder que no podemos, no podemos dar a, a personas individuales. Es algo que tiene que, tener, que, que tiene que basarse en un consenso social, que eso está, que eso, digamos, el, el estado de bienestar es quien realmente lo... lo Da ese marco, ¿no? Con lo cual creemos que esa supuesta buena voluntad que ha tenido eh, pues ese, ese acto de filantropía, la forma de canalizarlo más clara y más sana, o es sea, a través de una contribución tributaria eh, responsable. Eh, bueno, y, bueno, pues nada, eso solamente. Decir que los impuestos yo creo que es algo bueno, por muchos nos digan que no lo es, y que eh, hay que diferenciar bien quién paga y quién tiene que pagar. Muchas gracias, Miguel. Pues pasamos a turno de preguntas. Por ahí atrás. Se te oye, sí. Ah, vale. Sí que tengo algunas eh, dudas, un poco, bueno, son tres preguntas así un poco desordenadas, pero intento ordenarlas. Has hablado de la demagogia política que hay en torno a los impuestos, sobre todo se me ocurre cómo, más la pregunta es cómo luchar contra esta desinformación que existe eh, respecto a los impuestos. porque Al final mucha gente piensa que paga, bien has dicho, el impuesto de sociedades, o sea, el de sucesiones, perdón, o el de patrimonio, o incluso con el RPF hay muchísima demagogia de... Bajar los impuestos y al final estás bajando el tipo marginal máximo. ¿Cómo luchar contra esta desinformación? Porque el, cualquier partido que lleve propuestas de aumento de impuestos, cualquier impuesto va a ser normalmente muy denostado en la población. Hay un discurso antiimpuestos creo, muy fuerte en la población. Eh, también sobre la siguiente. No sé si hay, eh, o si tienes tú o Oxfam, una opinión sobre el libro blanco de la reforma tributaria que salió, eh, que hay propuestas, por ejemplo, sobre el IVA, eh, justamente aumentando el IVA, aunque intentando, a lo mejor, con, con ciertos complementos para que no sea regresivo. Y, finalmente, eh, ¿cómo de viable ves, por ejemplo, estas eh, propuestas del 15% efectivo de sociedades eh, a nivel mundial? Y, eh, como bien has dicho, por ejemplo, en el tema también de países fiscales, al eh, final esta lucha eh, global, eh, creo que siempre es como que los impuestos van a, eh, se piensan en, en modo nacional y eso es muy, muy complicado ¿no? y bueno, pues ya está, gracias ¿alguna pregunta? recogemos una más, si hay eh, bueno, mi pregunta sería eh, si piensas que la fiscalidad verde hacia la que se trata de avanzar, está siendo efectivamente justa o no en el sentido de si está grabando, eh, está grabando a quienes están contaminando o al resto de la población. Y, bueno, sobre eso. Gracias. Yo creo que cogemos esta, cogemos estas dos, respondemos a estas dos preguntas y luego hacemos otro turno. Eh, muy, buenas, muy buenas preguntas. Eh, cuando digo buenas preguntas son preguntas complicadas. Vale, a ver… Y súper pertinentes, además. ¿Eh? Creo que habéis ido justo a temas eh, muy candentes y, y, y muy importantes. ¿no? Eh, la, prima, la primera pregunta, la lucha contra la, desinforma, la desinformación con ¿no? el tema de impuestos. ¿no? Bueno, este es un tema bastante complicado, que nosotros tenemos una obsesión, tanto en OSA como en la, como en la plataforma de justicia fiscal, por abordar este tema. ¿no? Este tiene mucho que ver con el tema de las fake news, al fin y al cabo, ¿no? cómo se, se ponen en marcha eh, narrativas... Eh, que funcionan bastante porque apelan mucho a, digamos, a las tripas o a lo, a lo, a lo, a lo emocional eh, y en cambio la parte más de complejidad pues se, se, se, echa, se echa a un lado. ¿no? Bueno, pues justamente como, como, como se echa a un lado la argumentación, la, la, un discurso elaborado, etc., pues hace complicado un poco poderlos, poderlos, eh, poder luchar contra ellos, ¿no? Pero, de, desde luego, hay que, hay que hacerlo desde diferentes frentes. ¿no? Un frente que creemos que es esencial es, un, es poner en marcha una, una, una batería de medidas de pedagogía fiscal. ¿no? Aquí, pues, pues, sobre todo en la plataforma, eh, se está proponiendo una serie de materiales curriculares para poder eh, hablar sobre lo que es el sistema tributario y los principios que antes que comentaba yo pues, en gran parte, etcétera. Eh, pues a, a, a, nivel, a nivel académico, ¿no? eh, bueno, a nivel universitario, pues evidentemente, ¿no? pero a nivel también de primaria y primaria, bueno, primaria no sé, secundaria, por lo menos. ¿no? Y aquí todo el tema de la educación para la ciudadanía, que creo que es una reivindicación que hará falta volver a, a poner en marcha, es esencial, ¿no? porque una de las grandes bazas de los grandes denostadores de los impuestos es eh, digamos, destruir digamos los principios fundacionales digamos sobre los, los, los que los que mueve un poco son su nuestras fiscal, no y entonces de tal forma la educación para la ciudadanía yo creo que la batalla ideológica y la y la de arriba que tenía la derecha contra ella se ve muy bien porque la, porque la ha sido dice no no altinar es esto no altinar no estamos hablando de lo que dice la constitución o sea, es que es no eso es ahondar y profundizar en lo que son las bases de funcionamiento de nuestra sociedad en los principios de convivencia sobre los que nos movemos no pero bueno entonces, ahí hay una, una parte esencial de, de acción que evidentemente no tiene un efecto en el corto plazo, ¿no? pero es esencial, ¿no? creemos que al fin y al cabo es, bueno, pues es conformar ciudadanos conscientes de que sus derechos y deberes y de los principios fundacionales sobre la sociedad en la que se está moviendo ¿no? y eso yo creo eh, que cualquier persona lo tiene que tener, yo lo he echado he en falta en su momento y también pues muchos padres lo echan en falta en el, eh, y madres lo están echando en falta en el currículum de sus, de sus hijos. ¿no? Y creemos que, es, que hace falta un poco abordarlo y abordarlo con toda la profundidad, la seriedad y la digo que hace falta. ¿no? Pero insisto, eso es en el medio plazo o largo. en el largo. De forma inmediata, la forma de lucharlo es con información, como siempre, es informándose y, deriva, y derribar falacias. Por ejemplo, os voy a dar una, un, un adelanto. El lunes, la plataforma de justicia fiscal, junto con el Salto Diario, eh, va, eh, como va a haber justamente en el, en, el, en el Congreso esta semana un debate, o sea, Vox ha, ha registrado una proposición para cargarse el impuesto de sucesiones y se va a debatir esta semana en el Congreso ¿no? también entonces, hay que ver dónde vienen las, las propuestas para saber un poco el color que tienen ¿no? si lo dice Vox, pues eh, seguro que será para Vox pero <risa> será acorde a los independientes de Vox, pero bueno pero en base, ese, en base a ese momento de actualidad política, el lunes, como decía, eh, se publica un vídeo de la plataforma y, la, y el, el sector diario en el que justamente se habla, se derriban las falacias sobre los impuestos de sucesiones. Y está muy bien, porque además, de una forma amena, de una forma divulgativa, de una forma que llega de cercana, aunque también es cierto que habrá gente que lo vea, habrá gente que no lo vea, porque pondrá un. porque ahora esto no me interesa. Eh, pero por lo menos es amoldar en gran parte el discurso para, para hacerlo más. más eh, ...más accesible, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de... ...pues eso, habla de impuestos de sucesiones. Se dice que impuestos de sucesiones lo, lo, lo paga la clase media. Impuestos de sucesiones... ...se paga a partir de... ...700.000... ...euros... Eh, ...y tiene una... ...exención por vivienda habitual de 300.000 euros. Eso quiere decir... ...que las personas que tienen a partir de un millón de euros... ...de... de ...bueno, de patrimonio... ...transmitible como tal... Es que nadie va a pagar el impuesto de sucesiones. Eso es clase media. Clase media tiene un millón de euros. quiero clase media. Yo ahora sí que quiero ser clase media. Eso es clase media. ¿Sabes? Es la por ejemplo, eso es lo que se ha hablado. Por ejemplo, durante, durante la campaña andaluza para que sus sucesiones, se hablaba de la clase media, ciudadanos, la clase media. No, no, eso es una clase media. Entonces, es de esas, esas falacias. También, por ejemplo, una cosa que hice el vídeo es que sucesiones tiene una serie de. tiene una, una batería de grabaciones y exenciones súper amplia que considera y tiene en cuenta muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, desgrabación por empresa familiar. Claro, tú tienes una empresa familiar y entiendo que veas un perjuicio que, te, que, te, que tengas que pagar un, una porción excesiva sobre la, el valor de esa empresa cuando lo pasas a, a, a la siguiente generación, ¿no? Y tiene que haber una cierta salvedad. La hay. Entonces, bueno, pues entremos un poco en ese, en ese detalle, ¿no? Eh, al final, lo que quiero decir es que yo creo que la forma de, de, de, de, de um, combatir la, esa, esa desinformación en el tema de impuestos es, evidentemente, con, el, con, la marea de, con la corriente de fondo de lo que es la pedagogía fiscal y, lo, y, la, y los contenidos curriculares y académicos sobre, para reforzar todos los principios fundacionales de nuestro sistema contributivo, pero eso, entiendo, pero eso evidentemente va, va, a, un, va a, un, a un ritmo, pero sobre todo a través de, eh, de, de cada uno informarse poder apelar y poder producir y eso es una tarea, tarea, tarea nuestra, tarea de la, de la sociedad civil, eh, pides información asequibles, con, con eh, que, eh, divulgativas y que puedan y que cualquier persona pueda pueda comprender de forma sencilla y, y trasladar eh, y bueno y, y confiar un poco en la razonabilidad de las personas con las que hablas que eso a veces es un poquito más lo más complicado de todo pero bueno sobre el libro blanco esta es la más complicada porque <risa> El libro blanco, yo he estado, llevo como tres semanas pendiente de irme leyendo, pero claro, son. ¿Cuántas páginas? Son mil páginas, una cosa así, una salvajada. Una urbanidad súper interesante, súper pertinente y que además da una, da una contextualización que es una maravilla. O sea, yo creo que esto es una. una... Bueno, para los que no estéis familiarizados con esto, la, el Gobierno encargó, o sea, con, vis, con vistas a hacer una reforma fiscal, que se supone que, iba, que era una de las últimas reformas, eh, que una de, de las medidas legislativas que va a hacer en la, en la actual legislatura, pues encargó a una comisión de expertos eh, que hiciese una serie de propuestas o de, o de estudio, digamos, del sistema, del sistema impositivo español para que elaborase una serie de propuestas que fuesen un poco la base, que diese un poco un, un, un, una, un, una base para, para que el gobierno propusiera una, una, una reforma fiscal, ¿no? Esta reforma fiscal que comentaba antes, ¿no? Eh, hace como tres semanas creo, el comité de expertos presentó ese, ese libro, ese libro blanco, que es este análisis con, con propuestas que comentaba y el gran, la gran pena, bueno, la gran pena, bueno, sí, la gran pena, pero bueno, es que no sé cómo decirlo esto, pero bueno, es que estamos en escenario pre-reforma fiscal con muchas oportunidades y, bueno, un debate así rico y complejo, ¿no?, porque, bueno, hay esa polarización en el tema de impuestos, ¿no?, pero que con la guerra de Ucrania y con toda la situación actual de crisis, la reforma fiscal, nos vamos a olvidar de ella en esta legislatura, con lo cual, pero el libro blanco queda y es una base muy importante, ¿no?, con todo ello, no, no he entrado en el contenido del libro blanco por ahora. Eh, y por lo, que, por lo que he podido ver, es muy, apor, eh, aporta soluciones muy buenas y muy pertinentes. Eh, y en el, en el tema del IVA, eh, bueno, hasta las cuentas que tú comentas. No soy capaz de decirte muchas más cosas, sinceramente, porque lo tengo pendiente. Es una pendiente que tengo, que es analizarme el libro blanco. Y, y pido disculpas porque entiendo que es todo lo pertinente que hay para la, la, la, la actual charla. Pero en todo caso, sí, la idea de fondo es esa. Cre creo que es un un análisis del sistema tributario español en un momento en un contexto digamos de reformas globales a nivel fiscal que plantea unos cimientos muy buenos para poder eh, eh, replantear una reforma fiscal en el, en el momento político que sea que bueno cuando, cuando pueda ser pertinente y oportuno no eh, y tampoco tengo soy más capaz de decirte más a nivel de a nivel de propuestas porque bueno lo no tengo pendiente como decía otro tema que has comentado es el 15 este es un tema. A ver. Que las empresas tengan que, que, tengan que pagar un 15% como mínimo en impuestos de sociedades eh, a nivel global. ¿No? Vale. A ver. Es que esto es mi tema. A ver. Esto viene porque desde hace una. Desde hace, la OCDE, perdón, el G20, hace unos, hace unos cuantos años, hace ya, no sé si llegan a 10, pero bueno. Eh, dijo, joder, aquí hay un problema porque tenemos un, reforma, un, un sistema, o sea, vio que había, eh, que el sistema global, que todos los países tienen unos grandísimos problemas para tener una, una regulación tributaria efectiva y que todos los avances que había habido en libre circulación de capitales había supuesto una, una debacle, digamos, en, la, en lo que es la tributación de, de sobre todo, grandes fortunas y de grandes empresas. ¿Por qué? Porque, claro, la libre circulación de capitales permite que, cualquier persona que tenga la capacidad económica para ello, pueda ubicar pues, un, eh, su dinero o, su una, o una, una empresa en la parte del mundo que, que quiera, sin ningún tipo de penalización porque claro, tiene, eh, tiene digamos, te da las fronteras abiertas para ello. ¿no? Claro, de repente esto planteó un, un desafío, pero gigantesco, a los, a, a los países y a lo que es el sistema global, fiscal global, dentro de que no existía un sistema fiscal global. ¿Por qué? Porque lo que es la gobernanza y la capacidad de, de hacer medidas fiscales, hasta ese momento, era a nivel nacional. Con lo cual, claro, ¿cómo puedes regular a nivel nacional algo que sale de tus fronteras? Es muy complicado. ¿no? Con lo cual, ahí lo que se puso de manifiesto es la necesidad de una, de una, de una gobernanza mundial en el tema fiscal. ¿no? Pero no solamente eso, sino también una serie de, de, de medidas o de reglas fiscales que, ser, que fuese un poco el... el eh, que estableciese, digamos, el, el, el, las reglas de juego a nivel mundial entre los diferentes países para, para, para evitar que la, tributación, que la tributación se pueda, o sea, que los agujeros que había en la tributación de todos los países. ¿no? Bueno, todo esto, no sé si es muy aclaratorio, pero bueno. Pero uno de los temas esenciales en los que se fijó era en la tributación de, de las grandes empresas. ¿no? Decía, bueno, una gran empresa de repente me puede poner una, una, me pone una sociedad en un... un Imaginaros una empresa... Que, Frutera, por poner un ejemplo, que, que produce bananas en Costa Rica y las vende en su mercado en Alemania. Vale. ¿Qué pasa? Que es muy sencillo. ¿no? O sea, pues tiene, En principio, eh, esa empresa eh, produce la banana y la vende internamente a la filial de España. De tal forma que el beneficio que obtiene la filial de Costa Rica es eh, el, el beneficio que ha obtenido entre la producción de la banana y la venta a, a, a Alemania y por eso tri, tiene, tiene que tributar hasta ahora muy sencillo bueno, muy sencillo, no es muy sencillo, pero bueno intentado <risa> simplificarlo de repente la filial de la misma empresa en Alemania eh, vende a un supermercado esas bananas y el beneficio que obtiene esa filial en, en Alemania es la diferencia entre el precio al que ha comprado a la filial costarricense eh, bueno, y el precio de venta al supermercado vale. en principio ahí está claro porque tienen que tributar cada una de ellas? ¿no? Y, pero de repente dice, no, no, no, es que de repente si me pones una filial interpuesta en un país fiscal, perviertes todo eso. Y de repente dices, bueno, pues, eh, si de repente esta filial, me voy a poner un ejemplo, en la, en la Islas Caimán, le compra la banana a la filial costarricense a un precio muy similar al, precio, al, al coste de producción, significa que el beneficio que está dejando en, en Costa Rica es mínimo, con lo cual tiene que tributar muy poquito por ello, porque es mínimo ese beneficio. Vale. Pero si ese precio de compra mínimo, en cambio, el, la filial de, de Caimán lo vende a un precio eh, muy cercano al precio al que va a vender la filial alemana al supermercado, significa que, que lo que llega a Alemania es una banana eh, con un margen muy estrechito, eh, con un beneficio muy, muy pequeño con respecto al a a precio que va a venderlo al supermercado en Alemania. Con lo cual, el, el beneficio que obtiene en Alemania es muy pequeño y por lo tanto tributa muy poco por ello. ¿Y qué tenemos en Caimán? Tenemos en Caimán un precio de compra muy bajo y un precio de, de, de venta muy alto. Un gran todo el, el beneficio de la operación. Y qué pasa en Caimán, que es que hay tributación 0%. Con lo cual no se tributa a ningún lado. Por ello. Bueno, pues eso ese es un esquema muy sencillito de lo que quería abordar, digamos, este proceso de de la OCDE para, para, digamos, establecer las reglas fiscales de la tributación de, de, de empresas. ¿no? Entonces decía, vale, pues pongamos un 15%, estoy explicando muchísimo, ¿eh? porque esto bueno, es muy complejo, pero decía, bueno, eh, eh, digamos, que tengan que tributar por, eh, por los beneficios todas las empresas un, un mínimo de un 15% a nivel, a nivel mundial. ¿no? Vale, bueno, pues nosotros desde Australia Intermont damos la bienvenida totalmente a esa, a esa, a esa iniciativa y creemos que va por el sentido, en el sentido adecuado. Lo que pasa es que el diablo evidentemente está en los detalles. ¿no? Aquí se está hablando de cómo, primero, cómo repartir ese, ese beneficio entre los diferentes países que están involucrados digamos, en, esa, en esa operación, ¿no? ese, todo ese tránsito que os he hecho un poco ahora un poco una esquemita, eh, y luego sobre qué se está calculando. ¿no? Eh, un ejemplo, os, os pongo otro ejemplo, que no sé si es ilustrativo, si pero bueno, a lo, a lo intento. Por ejemplo, la, cuando antes hablaba de que las grandes empresas españolas están tributando a un 3% en España, es en gran parte porque se supone que tienen filiales en otros países y que han tributado ya en esos países. ¿no? Con lo cual, hay un principio que se llama eh, la, evitar, la, la, evitar la doble tributación. ¿no? Tiene todo el sentido del mundo que una empresa no tenga que tributar dos veces por, el, por, por la misma operación. ¿no? Por la misma, por la misma, eso tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Lo que pasa, y, y, y en base a eso se han hecho diferentes medidas. ¿no? Por ejemplo, hay una, hay una, una exención dentro de... Siento, siento ponerme un poco técnico, pero bueno. Dentro de, la, dentro de lo que es la factura, por decirlo una forma, de impuestos de sociedades, las empresas tienen derecho a detraerse un importe que se llama excepción por de la imposición. Significa si ya ha tributado algo, o sea, tú si tienes una renta obtenida en otro país y la traes a España y esa renta ya ha tributado, pues en, en, en origen, pues no tiene que tributar en España porque ya ha tributado, ¿no? Eh, entonces no te voy a penalizar doblemente por algo. Vale. El problema es que ese cuanto ha tributado en el país de origen. Si, o sea, si, a, si está en, por ejemplo, en el Skyman y ha tributado al 0%, ha tributado en el sentido de que se ha declarado eh, fiscalmente, pero realmente ese 0% no es tributar. Entonces, lo que nosotros proponemos, por ejemplo, es que el, el total de esa operación tributa al 15%. ¿no? Entonces, creemos que va en la buena dirección. ¿no? Lo que pasa, es, por ejemplo, a nivel, de, a nivel internacional, se está proponiendo que ese 15% sea sobre el resultado contable por sentido del mundo, ¿no? porque son los beneficios obtenidos al fin y al cabo. A nivel español también se está, lo está proponiendo, no sé si se ha puesto en marcha o no, pero creo que, creo que está incluido en el último proyecto de presupuesto, me parece. O bueno, estaba en el anterior. Lo que pasa es que decía, vale, 15%, pero el 15% sobre una fase intermedia del cálculo de la factura fiscal. Entonces no, pegamos el 15% sobre los beneficios, ¿no? porque si no, eh, estás dejando que antes de aplicar ese 15% como mínimo haya cantidad de cosas que, te, que, que ya te, o sea, te quiten, digamos, importe para poder, para poder tributar. ¿no? Entonces, bueno, pues está un poco ese debate. Ahora mismo es un debate muy técnico, que tiene cantidad de, de aristas, ¿no? y está hablando de cómo distribuir digamos, esa tributación entre diferentes países, que tiene mucho que ver, ¿no? Porque, claro, aquí hay, es un, tema, es un tema, eh, estamos hablando, por ejemplo, de qué se, se tributa, por qué se tributa, por qué tributas, por tu presencia en un país... Por dónde, tienes, ¿Por dónde estás vendiendo? ¿Por dónde estás produciendo? ¿Por dónde está, te están consumiendo? Bueno, es muy complicado. ¿no? Entonces, en base a eso, hay que hacer una serie de repartos y una serie de ajustes. Pero, desde luego, que haya un mínimo de tributación a nivel mundial sobre el beneficio, el beneficio obtenido por las empresas de forma efectiva, tiene todo sentido en el mundo. Es, es la dirección necesaria que hay que, que, hay que emprender en, el, en, el, en lo que es la tributación de las empresas a nivel, a nivel global. ¿no? no sé si he respondido, pero bueno, si no, <coughs> me comentas si... y… Vale, sobre fiscalidad verde justa… <coughs> Esta es la mejor pregunta, porque <ríe> a mí es un tema que no controlo, sinceramente. O sea, de hecho, nosotros ahora mismo no estamos eh, tratando de elaborar una propuesta de, eh, de Fiscalía Verde, porque desde luego no, no, o sea, tenemos acciones aprendidas del pasado que no podemos caer, volver a caer en ellas. ¿no? De repente, mmm, que, que recaiga sobre el consumo, eh, digamos, parte de, la, de lo que es la Fiscalía Ambiental, pues hay que saber muy bien cómo hacerlo. ¿no? O sea, tenemos lo que antes comentaba, ¿no? Si se, si, se, si, si, lo, si la, el consumo de hidrocarburos se penaliza fiscalmente en exceso, pues primero hacerlo a través de imposición indirecta, a través de IVA, es claramente regresivo, y luego no estás penalizando la, la producción, estás, estás penalizando el consumo, que es muy diferente. entonces No estás, no estás penalizando a los contaminantes, estás <risa> estar contaminando a la, siguiente, a la siguiente línea de la cadena que somos consumidores. ¿no? entonces Es una forma de, de que las empresas... Contaminantes socialicen un poco el, impuesto, el, el, el esfuerzo fiscal que deberían hacer ellas por contaminar, ¿no? eh, Entonces nosotros ahora mismo estamos, ya te digo, eh, elaborando unas propuestas sobre cómo tiene que ser esa, esa fiscalidad que, que ha de acompañar una transición energética y que entendemos que tiene que ser algo bueno, que tiene que mezclar un poco la, lo que es la penalización con lo, con lo que es el, el, el incentivo. Y me temo que mucho más no te puedo decir hasta ahora porque no estoy ya o sea, está, en, está en elaboración esa, esa propuesta y no soy yo de las personas que están dentro de los más metidas en ellas. Pero bueno, espero que ponga, podamos tener algo en breve y, podamos, y, poda, y, y, y puedo decir un poco más a, al respecto. A este respecto, pues sí que puedo decir que hay empresas, curiosamente grandes empresas, incluso petrolíferas, que están muy interesadas en cómo va a ser este tema de la Fiscalía Verde, pero que lo quieran acompañar, digamos, a su... A su propio proceso de, eh, digamos de transición energética. ¿no? Ya os pongo un ejemplo, por ejemplo, de Repsol. ¿no? Repsol, nosotros tenemos muy buena relación con nuestra antena fiscal, curiosamente lo hacen bastante bien y son muy receptivos. Eh, y nos piden que, que les digamos cuáles son nuestras propuestas en fiscalía, en fi, en fiscalía verde. Es complicado esto, ¿eh? quiero decir, que te diga Repsol que fiscalía verde, dices, joder, que, es que tú vas a ser uno de los que más van a tener que pagar en esto, ¿no? inevitablemente, ¿no? por mucho que estés. Eh, transicionando hacia, hacia hacia total. También Iberdrola, por ejemplo, nos dice que está muy interesado. Pero claro, Iberdrola eh, tiene una parte de su producción que le interesa, porque tiene una parte de producción que, es, que ya se supone que es eh, de, de alternativas energéticas sostenibles, y ahí se beneficia. Pero bueno, mmm, pero también tiene que haber una parte que, le, que, le, que, le, que, digamos, que vea un recargo, porque también no es solamente bonificar las, las energías limpias sino también es penalizar un poco las las, las contaminantes ¿no? y cómo se hace eso y cómo se acompaña digamos de, eh, se acompasa digamos una transición eh, que en el tiempo tenga un sentido tenga una coherencia y no, y no sea y no produzca efectos perversos es bastante complejo bueno dentro de un año tenemos esta misma charla espero tener, eh, y, y si vienes y si vengo yo espero tener una respuesta más elaborada ¿Alguna pregunta más Bueno, ¿sí? Sí, hacemos la última ronda. Vale, eh, son cuatro preguntas. preguntas. La primera era, eh, ¿qué te parece el anuncio de Biden de el implantar un 20% de, de impuestos a los, a los multimillonarios, es decir, los de rentas más altas? El 20% de impuestos a los millonarios, eh, a, renta, a las rentas más altas, que lo anunció no sé si hace un par de días. Luego, la otra pregunta era sobre qué criterios se siguen para considerar a un país como paraíso fiscal y si realmente hay criterios europeos o mundiales, porque he oído eso de que hay unas listas y hay listas por países y que cada cual eh, me da a quien quiere. Eh, la otra era eh, vale, las acciones intradía y las acciones de futuros. Si hay alguna forma de grabarlas, es decir, de que dos movimientos se, se puedan grabar con un impuesto. Eh, ah, bueno, pues van a ser cinco no, son cuatro. <risa> Porque la, la otra, claro, esta se me acaba de ocurrir, que es lo de la tasa Tobin y la tasa Google, que no sé hasta qué punto está implantada la Unión Europea y si se puede... Implantar en algún sentido. Y la otra era sobre los oligarcas, eh, que ahora se están haciendo unas sanciones sobre, sobre los oligarcas rusos, si realmente es efectivo, porque eh, ya, vi, ya ha habido sanciones sobre otros mandatarios en Venezuela o sobre, en Estados Unidos, sobre cualquiera que sea en contra de su, de su política. Entonces, ¿hasta qué punto es efectivo? Bueno, yo una cosilla solamente. Bueno, gracias por la, por la charla. Eh, ¿Cuál crees que es la receptividad en, ese, en este momento para ese tipo de propuestas? Es decir, bueno, da la sensación cuando estás hablando que no eres de, del todo pesimista. Me ha parecido, ¿eh? no, no lo sé, eh, cómo lo ves de receptivo a nivel de España y a nivel de, de Europa. Gracias. Vale, bueno, la propuesta de Biden, de Biden perdón, eh, me parece que recoge el guante clarísimamente sobre lo que antes comentaba de los patriotas millonarios, ¿no? Y tiene todo sentido al mundo, ¿no? Eh, quiero decir, que haya... Que en un, o sea, y, y yo creo que al fin y al cabo se hace... Bueno, se hace eco, significa que siempre he escuchado, pero no. O sea, quiero decir, que redunda un poco en la idea que, yo, que, que antes comentaba de la especie de solidaridad, ¿no? De que en, un momento, en los momentos de crisis quien tiene más capacidad pueda aportar más. ¿no? Entonces, bueno, desde luego nos parece que es un poco la dirección adecuada y desde luego, y, y lo que es a mí me parece muy sorprendente, hacia bien evidentemente, que, que en un país donde realmente el sistema público, pues no tiene nada que ver con, sistemas, con el sistema europeo, eh, eh, calen este tipo, de, este tipo de mensajes y, se, y tengan la valentía de ponernos en marcha, ¿no? porque desde luego la... la la, digamos la gran ofensiva contra el Estado del bienestar a, a, a de Bienestar de, ha provenido del mundo anglosajón de eminentemente, eh, ¿no? Eh, y en cambio de repente ahora es, es Biden quien de repente se atreve a dar un giro clarísimo en las políticas fiscales y empezar a hablar de que la tributación es necesaria y, y, y, y, y esencial y que es eh, imprescindible diferenciar quién tiene que contribuir más en cada momento, ¿no? Y él, justamente, ha puesto el foco en el tema de los millonarios, proponiendo esta, esta, esta figura tributaria que tiene todo sentido el sentido del mundo. ¿no? Entonces, me parece que eh, en la medida en sí, es, nos parece muy potente, nos parece que está en la edición correcta, en la elección o sea, adecuada totalmente, y la aplaudimos eh, sin ningún tipo de reserva, eh, pero sobre todo es un poco el mensaje de fondo que, va, que, va, que, va, que consigue calar. ¿no? Joder, que Estados, perdón, que Estados Unidos, de repente, de... Eh, de sea, sea ejemplar, digamos, en lo que es a la hora de, de innovar con el tema fiscal, bueno, innovar, no sé, esperamos, de, de proponer medidas eh, fiscales que lo que es gran parte de la opinión pública, de, económica, pero de una forma, mmm, a eh, parece haber descartado hace tiempo, es una valentía inmensa y, y ayuda mucho, digamos, a cambiar un poco las, las reglas de juego y la narrativa y lo que es la... la, la la, eh, el discernimiento, digamos de las personas con respecto al tema de, al tema de impuestos. ¿no? Lo bueno es que tiene un parte dentro de un abonado, parte no, evidentemente, pero este, este movimiento que antes comentaba de eh, patriotas de eh, millonarios, pues lo, lo ve con buenos ojos Ahí está Warren Buffett, está la, Abigail Disney, que es una de las sobrinas de Disney, y hay una serie de figuras que, bueno, pues que han dado la cara para, para exigir esto, ¿no? con lo cual, bueno, pues... Bienvenido sea, y bienvenido sea sobre todo el, el, el, el giro de timón que se ha dado Estados Unidos en este sentido. Porque, bueno, Trump era otra cosa. Eh, vale, Criterios de países fiscales. Eh, este es un tema muy, muy, muy interesante porque, por ejemplo, en España tenemos un, un listado actualmente de países fiscales que está construido en base a no sabemos en qué, porque no está establecido cuáles son los criterios de, de elaborar ese, ese listado. O sea, algo algo intuimos porque en el momento en que España tiene algún tipo de acuerdo de intercambio de información o acuerdo fiscal con algún país a ese país le han quitado la quita de la lista de países fiscales no pero no es suficiente no lo que sí es verdad es que de, de el año pasado eh, estableció una serie de criterios para para, para una para elaborar una futura lista de países fiscales que va en la, dire, en la muy buena dirección no eh, que se hace bastante eco de lo que son los criterios establecidos por la Unión Europea no con la gran salvedad de la Unión Europea y, o sea, establece que las países europeas no tienen que entrar, ¿no? que esa es una grandísima salvedad, evidentemente. ¿no? Pero esos criterios básicamente son, a ver si no me equivoco, eh, tres. Por un lado, a ver, por un lado, que haya un nivel de... Para que, que para que un país no sea país fiscal, tiene que tener un mínimo de tributación, no. por debajo de la tributación ya es un criterio para considerarlo como país fiscal, fiscal, ¿no? 15% puede ser una, una cifra aproximada, y aquí estamos hablando de... O sea, nosotros en, eh, eh, en Oxfam, que eso no lo hacen creo que no lo hacen los criterios españoles ni tampoco los criterios de la Unión Europea, discernimos entre eh, tributación, baja tributación, menos del 15%, y tributación nula. ¿no? Creo que la Unión Europea dice tributación nula solamente. Solamente incluye como criterio que sean países que tengan una tributación al 0%. Nosotros decimos, no, no, eso no es suficiente. También tiene que haber países que tengan que tributar, pues, eh, o sea, si tienen... Si exigen una tributación tanto a, a personas como a empresas por debajo del 15%, bueno, pues ya eso ya es una competencia fiscal desleal y es un criterio como tal para considerarse país como paraíso fiscal, ¿no? Ese es uno de ellos, ¿no? El nivel de tributación. Otro, otro criterio es eh, el nivel de opacidad, clarísimamente, ¿no? Y aquí estamos hablando tanto del tema de, de registros de beneficiarios de cuentas y de empresas, como también en lo que son. Eh, la adhesión de, de los países a eh, protocolos, de, a mecanismos de intercambio de información con otros países. ¿no? O sea, eh, eso está funcionando bastante bien, lo que estos mecanismos para, para, para intercambio de información entre administraciones tributarias de un país y unos países y otros, y esa es la forma, evidentemente, de, de, de retirar el velo digamos, del secretismo eh, financiero. ¿no? O Se habla mucho de que el secreto, del secreto bancario es necesario para proteger la privacidad y la confidencialidad de, de tal. Y eso tiene parte de sentido, otra parte no, de sentido no la tiene. quiero decir, eh, que la administración tributaria sepa quién está detrás de una sociedad o de una, o de una empresa, pues tiene que tenerlo. Que a lo mejor una persona, que sé, malintencionada quizá, pues pueda saber quién, que o sea, puede tener acceso a, una, a datos de una cuenta tal, eso evidentemente no. Pero a nivel de administraciones, sin duda, ¿no? Y, eso, y ese tipo de medidas de, para levantar, digamos, el velo de secretismo es totalmente necesaria y es un criterio esencial que está... Eso yo creo que es uno de los principios que siempre se han considerado en los de países fiscales. ¿no? O sea, no, no se han desarrollado quizá adecuadamente, pero desde luego como principio esencial de, que no, de, que, de levantar el secretismo, que haya, que haya transparencia fiscal, bueno, como criterio siempre se ha, se ha manejado. ¿no? Vale, Andos. Eh, otro es que sean jurisdicciones que no... Eh, eh, que no permitan o no, o no, den, o no incentiven prácticas fiscales eh, desleales. Por ejemplo, eh, antes comentaba, las sociedades pantalla, las sociedades fantasma, ficticias. Bueno, pues una empresa, una, una Holanda, por ejemplo, ahora mismo, que permite tener esas, esas empresas de evolución que antes comentaba, pues eso es una razón para poder, para poder incluir a Holanda como, como paraíso fiscal. ¿no? Evidentemente, el nivel de tributación general de Holanda es razonable, pero en cambio da una serie de ventajas fiscales eh, eh, no legítimas que permiten una potencia fiscal desleal a través de estas, empresas, de estas empresas ficticias o también por ejemplo los sociedades holding que son sociedades que solamente, tienen, solamente se dedican a, a, a tener acciones también tienen un, un régimen preferencial en el sistema holandés que hacen que no tengan que tributar y que muchas millones de empresas se, bueno, no, muchas empresas se, se aprovechen de ello eh, etcétera, y hay más, ¿no? O sea, Luxemburgo tenía las ICAPs, eh, bueno, hay mucho más, y, eh, etcétera. Pero bueno, sería ese como tercer, como tercer, que no haya regímenes eh, fiscales preferenciales eh, que den una ventaja fiscal desleal, digamos, a, a, a grandes fortunas y a, y a grandes empresas. Y había un cuarto. Y había un cuarto que era, bueno, eh, voluntad o disponibilidad de los, de los países a poder firmar acuerdos de cooperación fiscal con otros países, ¿no? O sea, que había un poco esa, una, una, un afán de colaborativo en temas fiscales con otras, con otras jurisdicciones, ¿no? Entonces, esos son un poco los cuatro que existen ahora mismo y que creemos que, que puestos en marcha de forma efectiva y bien elaborada, incluyendo a todos los países, evidentemente, no dejando fuera a los principales países fiscales, pues... Tendrían sentido para poder elaborar listados efectivos, acompañado evidentemente de medidas sancionadoras. Porque está muy bien que te digan que eres un paraíso fiscal, y está muy bien que te digan que usas un paraíso fiscal, pero tiene que, tener, tiene que tener unas consecuencias, evidentemente. ¿no? ¿Cómo grabar acciones en entradía o, o acciones a futuros? Bueno, esto lo voy a decir a nivel, a nivel personal, el, la primera cosa, no, esto no es Oxfam, awesome, esto no es plataforma, esto no es tal. Yo creo que la centralidad tendría que prohibirse directamente, pero bueno, eso es una opinión personal. Pero bueno, ¿cómo grabarlos? Pues a través de una, de una ITF, de, una, de un impuesto de transacciones financieras, es la forma, la forma de hacerlo. ¿no? Hay una serie de productos financieros, o sea, por ejemplo, en España se, se, se puso en marcha la, el impuesto de transacciones financieras, supuestamente para poder... Eh, para poder eh, disincentivar eh, eh, eh, actividades, ¿cómo se dice? operaciones especulativas, pero al final se hizo de tal forma que se quedó totalmente... O sea, quedó en nada. Porque lo que en España ahora mismo hay vigente, si no me equivoco, es que solamente tiene, tienen que tributar la, los beneficios obtenidos por la compraventa de acciones. Y ya. A ver, acciones, inversores en acciones hay de muchos tipos diferentes y, no, y muchos de ellos no son especulativos. ¿no? En cambio, deja fuera a derivados, Deja fuera a prevesentradilla y deja fuera a futuros, a lo que es el meollo, digamos, de la, de la, de la, especulación, de la especulación financiera, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que creemos que ahí es donde realmente hay que, hay que grabar, hay que hacer esfuerzos para, para, para grabar. Entonces, yo creo una forma de grabarlo es a través de impuestos de, de financieras que contemple todos esos productos y que discierna un poco entre los plazos que existen entre la compra y la venta. Una o sea, si tú compras en una fecha y vendes a un año, hay una especulación posible, evidentemente, ¿no? Y eso tiene que tener un tratamiento fiscal diferente a aquel que compra y vende en un plazo inferior, por ejemplo, a una semana. ¿no? Y eso, por ejemplo, es una forma de hacerlo, ¿no? acotar un poco el tiempo de permanencia del activo y también la, la naturaleza del activo como, como tal. ¿no? Los derivados también tienen, siento, esto también es un poquito complejo, siento un poco entrar en esas complejidades, pero bueno, los derivados también tienen una, un tratamiento que tiene que, que, tiene que verse los futuros. ¿no? Los derivados tienen una razón de ser. Los derivados, así es un poquito financiero, que lo que dices es, bueno... Eh, no, no voy a entrar, porque si no es que es muy complejo. <risa> muy complejo y sobre todo no sé muy explicar bien. ¿no? Pero digamos que los derivados es un producto financiero asociado a un producto real. ¿no? Eh, el problema es cuando desligas digamos, el producto financiero del producto real. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy un, yo soy un agricultor que quiero eh, comprar un futuro sobre mi cosecha para, poderlo, para saber que, cuando lo, eh, que o sea, mi cosecha va, va a salir dentro de seis meses. Y yo tener un precio, digamos garantizado eh, con la garantía de que cuando tenga ya la cosecha no pueda o sea, la pueda vender a un precio que no sea inferior a, a tanto. ¿no? En cierto sentido del mundo, ¿no? Es una, una forma de cobertura para, para eh, digamos, productores económicos que tienen una, un, un, un índice, digamos, de variabilidad y de incertidumbre grande y en ese sentido pues, tiene una razón de ser un poco ese producto financiero que le, que, que le da un, una cobertura, ¿no? Pues evidentemente... Claro, el problema es cuando de repente ese futuro, ese producto financiero, lo, hace, lo, lo compra, lo contrata una persona que no tiene nada que ver con agricultura. Que solamente dice, no, pues aquí veo una, un filón para, para hacer beneficio. Entonces, si compro tal y vendo en, en no sé qué plazo, pues de repente aquí obtiene un beneficio de la nada, porque es de la nada. ¿Y qué pasa? Que eso afecta al precio del producto final. Con lo cual, pues entendemos que tiene que haber, o sea, tiene que haber, tiene, o sea la tributación, digamos, de ese producto tiene que, tiene que contemplar si realmente el operador que opera con ese producto eh, lo vincula al producto real o no. ¿no? Es muy complejo, evidentemente se va hacerlo, pero bueno, ahí, ahí hay gente que tiene ese elemento complejo y pues no puede hacerlo. ¿no? Pero creemos que tanto lo que es la naturaleza del operador y del producto financiero, como también lo que es el plazo que entrega la compra y la venta, son digamos, dos, dos dimensiones esenciales para poder establecer una tributación diferenciada los futuros financieros, para, bueno, y para poder regular y acotar la, la, la, la especulación. ¿no? Eh, bueno, este, esto es un chascarrillo, pero bueno, sobre, para este tema de futuros y derivados, que es un tema bastante complejo y que uh, a mí cada vez me gusta más, hay una película antigua que es bastante interesante porque lo ilustra muy bien. Se llama entre anda al juego, se llama Dave Murphy y lo explica maravillosamente. A mí es una película, y además es una película súper interesante, ¿no? Al final se hacen ricos especulando, ¿no? Eso es, el, eso es lo malo de la película. Pero los mecanismos de especulación y los mecanismos un poco de, de economía de casino en los que se basa toda esa gran parte de los mercados de capitales, en esa, esa película los, los ilustra magníficamente. Bueno, como recomendación. Eh, tasa de todo bien, a Google, tasa de todo ha respondido, es el impuesto de transacciones financieras. Eh, que entendemos que ahora mismo es muy limitado y inefectivo absolutamente y que hace falta justamente ampliarlo. ¿no? Eh, y por eso está la, el sentido de esta regulación que nosotros hacemos. La tasa Google, <coughs> la tasa Google nosotros, eh, o sea, España la, la había, la había, también la había implanta, implementado, pero si no me equivoco se echó, se, se echó para atrás porque hubo muchísimas quejas de Estados Unidos. Decían, no, claro, Decía, no, que estás grabando mis empresas, no las gafas. Las gafas son a Google, Amazon, Facebook y otra. Eh, no globales. Eh, Pero claro, es que son justamente las empresas digitales que uno de los grandes desafíos que antes comentaba cuando hablaba de lo que es la reforma de digital fiscal global, eran esto. Eran, o sea, eran, ¿dónde, o sea, cómo, en base a que, en base a que eh, tributan o exiges tributación a una empresa que no sabes, que no tienes una forma de demostrar un arreglo territorial, por decirlo de una forma. ¿no? O sea, Google, ¿dónde tributa? ¿En Estados Unidos por origen o dónde tiene el beneficio? Claro, es muy complejo. O sea, ¿no? que tiene, o sea, el ejemplo que antes comentaba de la, de la empresa bananera es muy sencilla, porque es un producto radicado, en un, o sea, claramente, con un arreglo en un territorio, ¿no? que viene de Costa Rica y se vende en Alemania, entonces, pim, pim, o sea, no tiene mayor... Pero Google dices, bueno, es que... O, ¿Dónde, ¿Dónde realmente puedes decir, dónde, bueno, entonces en base a eso, a la espera de un acuerdo eh, en, el tema, en, en, en, este, en esta reforma, en este tema de gobernanza mundial, eh, o sea, fiscal global, eh, hay países que dijeron, no, no, vamos a adelantarnos, vamos a hacer una tasa Google específicamente para las empresas digitales, ¿no? Y España lo puso en marcha, Estados Unidos se lo, se lo tiró y de hecho una, ahí fue una guerra muy potente, porque o sea, que decía, no, no, que es que como me pongas a esa tasa, yo te, te pongo a ese no sé qué, y bueno, entonces se, se tiró. Entonces la tasa Google realmente era una situación, digamos, era una medida mm, transitoria a la espera de, de, que, ese, de que este debate, o sobre la de forma fiscal global, llegase y, y, y, se, y se articulase legal, legislativamente en, en, en, en los países. ¿no? Ahora mismo creo que no está en vigor y que ahora mismo, bueno, pues se entiende que ya hay acuerdos, por lo menos a nivel, a nivel de, de CDE, con la suficiente madurez como para empezar a establecer una legislación a nivel nacional. Y entonces, esa transitoriedad que plantea la tasa de Google entendemos que no existe y que hay que empezar un poco a implementar lo que, lo que este proceso de forma fiscal global ya, ya establece. ¿no? ¿Hasta qué punto son efectivas las sanciones a los, a los oligarcas rusos? Bueno, eh, pues. Mmm, yo, lo, yo soy un poquitín un escéptico, quizás, sobre la, la efectividad a las sanciones, ¿no? O sea, hay, hay más en marcha, pero yo creo que realmente eh, la forma de, más que sancionar, es permitir que no tengan esa… o sea, eh, eh, no darles un poco la, el marco para que tengan esa, esa riqueza oculta en otros países, ¿no? Entonces, todas las baterías de medidas que antes comentaba para… Para los países fiscales entendemos que, eso, que, es, que tiene que ser una, un torpedo a la línea de flotación, digamos, de, de todo ese conglomerado que permite esa riqueza, esa riqueza oculta y que una vez que, que se pongan en marcha, pues entendemos que, que hará que, bueno, que ya no, no sea factible o sea mucho más com, complejo ¿no? ocultar toda, toda esa riqueza. ¿no? Sin embargo, la, las sanciones, bueno, pues yo creo que sí, se, se hace falta ponerlas en marcha, aunque, aunque, aunque dudemos de su efectividad, pero creemos que por un tema de justicia y por lanzar un mensaje claro es necesario, dentro de que no solamente ha de ser un instrumento de guerra, tiene que ser un instrumento que, ha de, que no solamente los oligarcas rusos tienen que prevenirse tiene que prevenirse cualquier tipo de fortuna que esté oculta en un país ¿no? o fiscal, independientemente eh, no de quién sea. No ha respondido, pero bueno, eso ya me, me comentas si lo tenemos. Vale, la receptividad en España y en, y en Europa sobre las medidas que, pro, que proponemos. Bueno, pues... Somos conscientes de que de que hay una ofensiva, pues muy clara y muy contundente y muy eh, y con muchos medios eh, y recursos para para digamos denostar los impuestos y denostar el esfuerzo fiscal, ¿no? Eh, y creemos que ahora mismo no estamos en un momento de de, digamos, de, de opinión pública muy favorable al tema de, al tema de impuestos, ¿no? Entonces, sin duda, esta es un, el, el gran caballo de batalla, ¿no? Entonces. Eh, yo me alegro mucho que hayas visto un poco un mensaje espantador en mis palabras, pero a lo mejor hay que matizarlo un poquitín. Eh, bueno, evidentemente, joder, si somos sociedad civil, tenemos que ser optimistas, porque si no, vamos, vamos, vamos muy mal por la vida. Pero bueno, pero a nivel europeo sí que entiendo que hay un poco más de receptividad, porque, por ejemplo, hay, hay otros países donde un poco todo, todo el, el concepto de ciudadanía está mucho más desarrollado que en España. Dinamarca, por ejemplo, hace unos años, eso es muy curioso. Claro, en eh, Dinamarca, con los países nórdicos, son como los grandes eh, ejemplos ¿no? de, de, paí de países con Estado de bienestar fuerte, de, de impuestos potentes, pero también con coberturas sociales también, que llenan a mucha gente. Tal, ¿no? El tema es que la ciudadanía eso lo ha percibido y lo tiene interiorizado. Entonces tiene interiorizado digamos, la importancia de los impuestos. Y hace unos años se planteó una bajada de impuestos. Y hubo un movimiento ciudadano en la calle que se a la calle para decir que no querían que, bajara, que, que hubiese bajado en impuestos. Eso es muy curioso. Eso fue hace muchos años. ¿eh? Ahora Dinamarca ha hecho una serie de recortes de impuestos que ya eso ha cambiado un poco. Pero, bueno, pero, enten, pero entendemos un poco que, esa, que ese concepto de ciudadanía eh, y de entender un poco lo que son los derechos y deberes de ser ciudadano y como tal in, entender el, el, el concepto de los impuestos y, y su, el, el elemento, o sea, su labor esencial como, como elemento cohesionador y de, y de garantía de, de, de desarrollo eh, eh, eh, social, eh, me acabo de perder un poco el hilo, pero bueno, es, eh, en España todavía queda mucho por hacer, ¿no? y los mensajes populistas en ese sentido tienen mucho calado, ¿no? y más en momentos como el actual. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como digo, es una, ahora mismo yo creo que los mensajes de subida de, de su impuestos van un poquito contra corriente en ese sentido, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo es como otro, antes lo que comentaba, todo el... Todo el panorama de fake news y de mensajes, digamos, eh, más que, que, que veran lo emocional y todo esto, es un momento muy complicado para, tra para tratar de instalar cualquier tipo de mensaje un poquito sofisticado ¿no? Pero el tema es que hay que insistir haciéndolo, con, siendo más divulgativo, siendo más tal, y sobre todo con, con, con, eh, informándonos bien e informándonos de una forma que sea accesible y, y que cualquier persona lo pueda, lo pueda realizar. ¿no? Ya digo que en España no está, no está el mejor momento para esto. Pero yo creo que la mejor forma de rendir los impuestos es decir, vamos a ver, tú quieres. Eh, el otro día, por cierto, vi una, vi una cosa muy interesante, súper interesante, que era una página web, que un análisis, perdón, un estudio que cuantificaba cuál era el coste real de una serie de intervenciones en el sistema público de salud. De tal forma que si lo tuvieses que pagar por fuera, ¿cuánto te costaría realmente? Eso, y es la pena. Decía, un parto del sistema público de salud, si tuvieses que pagarlo directamente, te costaría en torno a los 4.000 euros si tiene necesaria, tiene una serie de complicaciones, podría llegar hasta los, los 14.000 euros. Una intervención tal, entonces, te, te, te cuantificando lo que decía, joder, si esto la gente lo supiese, sería, diría, bueno, que bienvenidos a los impuestos y bienvenido al sistema público, ¿no? Pero aquí yo creo que la gran, la gran falacia o la gran eh, disociación que se, que se realiza en, en los mensajes populistas y así, y más, y más emocionales, es separar lo que es la parte de impuestos, la parte de, de los ingresos necesarios, de lo que es la parte de cobertura social y de, y de, y de sistema público de... De, de protección, ¿no? Entonces, claro, es decir, no, no, a mí, a mí hay gente que me ha sentido me ha hecho mensajes muy potentes, decía, no, vamos a ver, un euro de impuesto es un euro para una cama de hospital no está sistema público, por la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, insisto que estamos en un momento que no es, nada, no es nada propicio para hablar de impuestos, pero creemos que es el momento de... A, que tiene más importancia que nunca, como momento ocasionador y como elemento realmente de garantizar una, una, un, una protección social en momentos de crisis y una salida airosa, una salida justa de la, de la crisis en la que estamos ahora mismo, y que la forma de hacerlo es poder conectar, digamos, lo, la constitución de cada uno con el, el nivel de protección social o el nivel de cobertura que te, que te asegura. Distribuyendo también muy mucho de que no es que tú tienes la responsabilidad de aportar para eso, que sí si la tienes. Es que tú tienes la responsabilidad de hacer eso, pero quien tiene más capacidad tiene mayor responsabilidad toda, todavía para poder aportar y contribuir a un sistema público, ...que tiene que incluir a, todo, a, a todos, ¿no? Entonces, es, es esa solidaridad y esa corresponsabilidad, digamos, en, en, en lo que es la protección social... ...o en lo que es el desarrollo, lo que tiene que prevalecer y creemos que es el mensaje de que hay que insistir una y otra vez... ...para tratar de neutralizar un poco los mensajes simplistas y populistas. Pues, muchas gracias, Miguel. Creo que, que ha respondido a todas las preguntas. Eh, hemos llegado a las dos. Tenemos un recesillo de 15 minutos... Y a las dos y cuarto nos vemos las personas que queramos compartir el espacio de propuestas. ¿Vale? Pues muchas gracias a vosotros y a ti. Muchas, muchas gracias. <ríe>